Sí, ya mandó el mensaje que está siendo transmitido en vivo. Exacto, es mismo... ya está, ya estamos ahora sí eh, en vivo. Tuvimos alguna algún algún problema aquí, pero ya estamos, ya estamos en vivo este, transmitiendo la sesión de hoy del observatorio del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Este Nos da mucho gusto estar con ustedes eh, eh, en estos momentos. Estamos con el ingeniero Francisco Pérez Pérez. El ingeniero Francisco Pérez Pérez, el día de hoy, nos va a hablar sobre las haciendas mineras de Guanajuato, las haciendas de beneficio. Eh, hemos estado haciendo un seguimiento de la parte de minería, que es fundamental para nuestra ciudad, para que todos podamos entenderlo. Eh, y en este sentido, invitamos al ingeniero Pérez Pérez y el ingeniero Dobarganes probablemente al rato se conecte para terminar la perspectiva que él tenía sobre la minería. Pero para hablar sobre las haciendas de beneficio, puesto que ha desarrollado una tesis recientemente sobre ello, eh, Entiendo que es el último estudio publicado sobre eh, o por publicarse sobre haciendas de beneficio y el ingeniero Pérez es eh, licenciado en ingeniería y metalúrgica en la Facultad de Minas y Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato, pero aparte también tiene maestrías, una maestría en sistema de información geográfica, geográfica aplicados a la ordenación del territorio, el urbanismo y el paisaje en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Eh, eh, aparte, ha sido funcionario público, ha estado en Acerca, en la Zagarpa, eh, ha, ha ocupado diferentes puestos de dirección eh, y también es consultor privado. Le agradecemos muchísimo al ingeniero eh, el estar con nosotros este día aquí para hablarnos de las haciendas de beneficio que entiendo que son el cimiento de Guanajuato, de la ciudad de Guanajuato. Y pues dejo con ustedes al ingeniero para, para que nos presente pues esta exposición. Comenzamos desde el principio, por favor, ingeniero. Muchas gracias. Sí, si, sí si me escuchan nada más para confirmar, ingeniero Sí. sí. Muchas gracias. Sí, sí, entonces vamos a hacer una presentación. Con, muy gráfica respecto justamente a la, a la existencia de las, de las presas, perdón, de las haciendas de beneficio dentro de la mancha urbana de Guanajuato y vamos a ver la evolución en el tiempo. Entonces eh, si hay preguntas a, a riesgo que nos, nos quedemos un poquito largos en el tiempo, si es necesario interrumpirme sin problema, estamos a la orden. Entonces vamos justamente a compartir la, la presentación. En este caso... Y nada más, si me puede confirmar, no este, sé este, si pueden ver mi pantalla, en donde ya está la presentación. Perfecto, se ve bien. Se ve bien. Bueno, entonces, lo que me comentábamos, aquí estamos viendo el producto fin, final de la presentación está el principio, que es la distribución de las distintas haciendas de beneficio de lo, de lo, de lo, de lo, lo que sería la mancha urbana de Guanajuato. En la siguiente diapositiva vamos a poder checar algunos de los antecedentes de, de, de Von Humboldt, hablando de Guanajuato, recordemos nada más que Von Humboldt fue ingeniero minero, y aparte es uno de los más reconocidos científicos, o de los primeros científicos reales que tenemos ocasión de, de trabajar en los últimos siglos. Von Humboldt, para darnos una idea de su importancia, acaba de abrirse un foro en Berlín, casi en el, en el centro de Berlín, que se llama foro, foro Humboldt, por él y por su hermano. Entonces, digamos que en términos mundiales, Von Humboldt es una autoridad al hablar de minería y al hablar de, de el entorno de, del entorno científico. Entonces, Von Humboldt, hablando específicamente de Guanajuato, menciona en su, en su tomo tercero que ha tenido ocasión de visitar Tasco, Pachuca y Guanajuato y que las minas de Guanajuato son las más ricas que él conoce en el mundo. Así de sencillo te lo dice. Y luego acota en otro, en otro punto que el entorno que maneja de, de la ciudad de Guanajuato, están las zonas lo que es Hilao, León, y pues todo el Bajío, es una zona muy, muy productiva, una zona de, de, que podría comparar con las campiñas francesas. Entonces, en esta diapositiva se puede ver lo que es una reconstrucción o una, un modelo de lo que sería el camino para ir de Guanajuato a Querétaro de 1857, que fue el que se siguió, ahorita ya no, lo, ahorita lo tenemos abandonado a cierto punto, pero el camino ubica, únicamente bajaba de marfil, seguía ahí por las haciendas de, de, entre agrícolas y, y de beneficio que teníamos y llegaba a la zona de Salamanca para llegar a Quebétaro. Entonces es interesante, esto no lo voy a alcanzar a abordar en la presentación, pero hay que recordar que ese era el camino que se seguía para trabajar o para llevar el, el mineral desde Guanajuato hasta la Ciudad de México para terminar con el proceso final que era el amonedamiento. Nosotros en Guanajuato, hasta un poquito antes de la consumación de la independencia, por ahí creo que en 1820, 1819, no tuvimos casa de moneda. Nosotros producíamos, pero no teníamos el proceso, no estábamos autorizados en Guanajuato a terminar con el acuñamiento de moneda. Eso se hacía en la Ciudad de México. Entonces, esto ya después tiene su importancia, pero por ahí va la parte histórica. Que aquí, afortunadamente, desafortunadamente tecnología y, y, e historia se van entrelazando mucho. Entonces, Bon Humboldt nos dibujó, nos deja dentro de su legado, este mapa que estamos viendo en slide 5, que es el diagrama geológico de los alrededores de Guanajuato. Entonces, ahí podemos ver una, una aproximación muy cercana a lo que todavía veríamos y es muy, es muy cercano a lo que veríamos ahorita en una imagen de satélite de cómo traza Von Humboldt la cañada, donde está la ciudad, y cómo va trazando los principales accidentes topográficos. Es, pues bueno, era bonjumbo era bueno para hacer este tipo de procesos. Y luego me tomé la libertad, vamos a tener ciertos componentes románticos aquí en esta presentación, de ver eh, algunos textos que hacen referencia a la riqueza minera. En este caso hay una novela que se llama Los Maduros de Don Pedro Castera, 1882, y dice este párrafo, me gustó mucho, dicen, porque la Sierra Madre prometía erupciones de plata que amenazaban inundar de caudales no solo a Guanajuato, sino al mundo entero. Un ingeniero de minas, el señor Don Juan Contreras, me decía hace algún tiempo estas gráficas palabras. Nadie puede formarse una idea de aquella bonanza. Era, uff, un asco de plata. Entonces, aquí te está diciendo la cantidad de mineral, de, bueno, de mineral de, de oro, de plata, específicamente plata. El oro para nosotros en Guanajuato es marginal. La plata era lo que contaba, lo que extrajimos y lo que seguimos extrayendo en Guanajuato. Entonces... Don Juan N. Contreras, pues lo vamos a ver en un par de, de documentos más en la presentación, es un ingeniero de minas históricamente muy reconocido y un maestro dentro de, la, de lo que es la enseñanza de, de minas en Guanajuato. Bueno, en pocas palabras y ya haciendo un resumen específico, el Distrito Minero tiene trabajando para hacer números cerrados de 1550 y sigue, se, se sigue trabajando hasta la fecha. Es tan importante que obviamente eh, va a conjugarse con lo que es el nombramiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Recordemos, y en este punto, pues aquí hay gente que lo ha trabajado mucho más que yo, pero eh, que la, eh, la ciudad de Guanajuato es patrimonio histórico no nada más por la ciudad, sino por las minas aledañas. Entonces, en este punto hay un, un inicial aporte de la tesis que fue cartografiar 600, ahorita llevamos ya 617 obras mineras, sitios donde hubo producción. Pero donde tuvo extracción de mineral. Y es interesante porque de esas 617 horas mineras, eh, eh, dentro de la poligonal que UNESCO definió como, como parte de protección, solamente hay 95. De esas 617 minas, solamente 95 están en la zona amarilla, que ven ustedes ahí que es la que está descrita como la poligonal de la UNESCO. En azul está eh, una zona de extensión eh, potencial de dicha zona de protección de la UNESCO, y ahí se localizarían otras 114 minas. Sin embargo, hay 329 minas que quedarían por fuera de esa zona de protección. Y, y bueno, ¿y ¿cuál es el interés de decir por qué tantas minas fuera de la zona de protección? Porque estamos hablando, me voy a pasar, a minas que tienen un interés arquitectónico, un interés histórico, un interés estratégico en la historia minera, Aquí hay dos ejemplos, la de San Juan de Dios en la Veta de la Luz, en la parte superior, y la mina de Villalpando en la parte de abajo. Que son lugares que, por lo lejano que están del núcleo histórico, del núcleo de la ciudad, perdón, que no son de fácil acceso, pero que son de un interés arquitectónico, histórico, que hay que recuperar enorme. Y como esas, o sea, digamos que la gran mayoría de minas no las tenemos contempladas. Entonces, es un, bueno, es un acervo histórico, arquitectónico, patrimonial que tenemos que explotar. Bueno. Dentro de ese contexto, eh, de, a los mineros nos gusta poner unos románticos y decir si es que se ha hecho, digamos que fue una gran riqueza. Aquí el punto también de la tesis fue empezar a bajarnos a ver de cuánto estamos hablando. Entonces la primera situación fue a contabilizar o hacer notar que en la colonia, que es de donde proviene todo este este acervo histórico, eh, la casa real o las cajas, perdón, las cajas reales eran como el SAT de nuestros tiempos. Tú producías mineral, que era la principal fuente de riqueza de México, tenías que reportarle el quinto real al rey, al rey de España, que era nuestro gobernante. Y esto estaba, como ahorita el SAT, muy, muy acotado por medio de las cajas reales. Entonces, para nosotros es un punto muy positivo, porque te da una idea, por medio de los impuestos, de saber cuánto te, se generaba en cada parte del país. Ahí en esta gráfica podrán ustedes apreciar la ubicación de las que fueron, creo que son 26, el número 26 cajas reales que hubo, sin embargo, pues las buenas eran donde estaban los centros mineros. Ahí ustedes van a poder ver, por ejemplo, que Arizpe que la, la que está más al, nor, al, al norte, reportaba solamente el 1% de producción en, de lo que hubo en la colonia. Sin embargo, las importantes estaban en el centro. San Luis Potosí, porque congregaba toda la, la producción de charcas, de matehuala, de las minas de ese entorno y concentraban su producción eh, en San Luis Potosí. Ellos tenían el 8% y producían mayormente plata. Digo, oro. Ahí van a ver dos barras en cada lugar. La amarilla es la producción relativa que tenían de oro y el azul la, re la producción relativa que tenían de plata. Obviamente, Guanajuato tenía un poco más en cuestión de, de producción de plata en este entorno, en general, en los 350 años que duró la colonia. Entonces, nos fuimos distribuyendo así. Durango, este, Sombrerete, Zacatecas, este, bueno, ahí están viendo la producción, pero realmente Guanajuato junto con Zacatecas siempre van a estar a la par en cuestión de producción de plata. O sea, Guanajuato y Zacatecas son, ahí eh, no puedo decir la palabra correcta, digamos que son gemelos en cuestión de producción. Entonces, llevamos historias comunes con algunas salvedades por el clima, o la postura política que se llegó a tener, pero digamos que nosotros y Zacatecas convivimos mucho en esa parte. Entonces las cajas reales, digamos, y para homologar, era el sap y sabíamos entonces la producción que se hacía. En este punto vamos a tener un hecho curioso, por ahí ha circulado esta, este párrafo que estamos viendo aquí, pero eh, en pocas palabras se sabe que se produjeron eh, 182 toneladas de oro y 53,496 toneladas de plata en todo lo que fueron los 350 años de la nueva España. Esto es, si sumas todas las producciones de las cajas reales, ahorita le vamos a ver quiénes fueron los autores que finalmente generaron esta información. De estas 182 toneladas de oro y 53,496 toneladas de plata, pues sí, suena una cantidad fuerte. Este párrafo que sigue es el que te da una idea de la producción que ya se hace ahorita en minería, que es monstruosa, porque el procedimiento ya se industrializó. ¿Qué significa? En, en el año de 2015, en México, se generaron 184.7 184. toneladas. O sea, un poquito más de dos toneladas más que todas las colonias de oro. O sea, en un año ya le dimos viaje a todo lo que ha sido la colonia. Y en 15 años, entre 2000 y 2015, produjimos 55.456 toneladas que son 3.000 toneladas más que las que producimos en toda la colonia. Entonces, y cuando tenemos esas frases de que los españoles nos quitaron toda nuestra riqueza, sí, en cuestión de que valía mucho más entonces lo de la plata. Eh, si nos vamos en términos relativos, no. Ahorita la actualidad, la producción minera, como toda la industria, ha sido mucho más potente así más o menos para que nos quede claro entonces hay algunos mitos bueno, eh, los ingenieros en ocasiones somos medios autistas en ese sentido de que hay algunas veces que te quedas y dices es que hay mucho dicho popular que no está fundamentado en la realidad, entonces es un tema de discusión que no hay que tenerle miedo a la discusión, nada más hay que ver las fuentes y poder cotejar. entre más información fidedigna mejor vamos a poder generar bueno, ya después Oye, ingeniero, de que Perdón, días... perdón. Sí, sí, lo que sí, estás sí. diciendo es muy importante disculpa que te interrumpa este, por cierto, no soy Guillermo Siliceo, soy Carlos Arce, <risa> Guillermo sí. Siliceo en esta ocasión tuvo que estar fuera, entonces este, me dejó aquí su computadora y por lo tanto estoy transmitiendo desde su computadora para poder conectarnos al live, de Facebook, etc. Eh, pero esto que estás diciendo es bien importante, eh, es, es bien importante porque sí, todo mundo dice, bueno, pues es que vinieron los españoles y se llevaron todo. Eh, bueno, primero hay que entender que esta era no de España, que no era colonia, sino un virreinato, parte de España. Eh, y por lo que tú nos dices en, este, en esta organización de las cajas reales, eh, el rey se quedaba con un quinto de la producción. Todo lo demás era de quien lo sacaba entonces. Así es. es. Es el impuesto que se pagaba el rey. Y fíjese, ya acuerda lo que estamos viendo en la diapositiva. Eh, el reino de España, a través de sus múltiples majestades que tuvimos, desde 1504, 17 años antes de que, de que Cortés eh, conquistara Tenochtitlán, desde 1504 ya había emitido para la parte de, de lo que era Haití y Cuba, ya había emitido esta ordenanza. Eh, don Fernando V y doña Isabel de Medina, y en el entonces Palacio de Medina del Campo, empezó y citó lo que es el Quinto Real. Y te lo, ahí está en la, en, en la pantalla, no quiero exagerarle mucho en la lectura, sin embargo aquí, aquí dice que a donde nos hayan de pagar y paguen la quinta parte de lo que cogieren o sacaren neto. Así dice el texto de la normativa del, del rey. Fíjense, 1504, o sea nosotros en Guanajuato empezamos a producir en 1549, 1548, cuarenta y tantos años antes ya los reyes habían fijado su postura respecto a los impuestos. Entonces, es bien importante esta parte, insisto, porque nosotros nos fijamos mucho en los números y los números son, son, son fidedignos hasta cierto punto por la cuestión de que se, se basan ellos para pagar los impuestos. Bueno, en este punto eh, hay textos que son fuentes fijas para nosotros en el Instituto Minero de Guanajuato. Uno de ellos es del ingeniero Monroy, de, creo que de año 1888, su, su libro. Entonces, el ingeniero Morroy fue comisionado por el entonces gobierno federal para hacer una monografía del distrito minero Guanajuato. Entonces, le encargaron, sobre todo, también checar la parte de la producción. Y el ingeniero Morroy es muy sincero y nos dice en su, en su libro, no he podido lograr datos detallados antiguos de la producción de metales preciosos de Guanajuato. En el archivo del ensayo de caja se encuentran las notas individuales de los antiguos introductores, pero para calcularlas una a una a fin de reunirlas de cada año y después las de cada siglo se necesita un tiempo y un personal con el cual no he podido contar. Entonces, lo dice, dice, aquí están los datos. Yo no tuve la, el personal ni el tiempo para hacerlo, pero ahí están los datos. Entonces, me llamó mucho la atención, porque si ustedes ven el otro libro clásico de la monografía de Antunes, Antunes te da datos, pero, y datos fuertes, yo creo que nos llega a aproximar el 80% de la producción, pero hay algunas zonas donde no tiene información, y pues ya se, se ha tenido esa evolución. Bueno, a final de cuentas, nosotros tuvimos chance, y los, los, los valores están disponibles, hay dos autores, Klein y John Tepasqué, en dos textos separados, donde hicieron la contabilidad de todas las cajas reales de la Nueva España. Entonces, contando los datos de, de estos señores, contando los datos de la monografía de, de la monografía Antunes, contando los datos también de Yadineji en los últimos 50 años, hicimos esta gráfica que ya el ingeniero Juan Esteban presentó en su presentación, donde nos dice producción del distrito minero Guanajuato contra la producción nacional desde que empezó la colonia hasta nuestros tiempos. Es una reconstrucción que a mi juicio es uno de los puntos importantes de esta tesis. Hay unos trabajos muy buenos también, la, la maestra Galindo, la, la maestra Galindo de la Universidad de Guanajuato, su tesis creo que de maestría se basó también en la reproducción. Eh, los números no coincidimos exactamente, pero se parecen. Entonces ya me da cierta certeza y también digo que sería una buena parte de la discusión, pero al final de cuentas, vamos a notar en esta gráfica que Guanajuato fue importante, aquí la, la, la gráfica está un poco mal distribuida en mi parte, pero Guanajuato aportó desde, 1800, desde, bueno, desde 1550 hasta más o menos 1890. Fue importantísimo en la producción de plata a nivel México y por ende a nivel mundial. Entonces, eh, la idea de esto hasta ahorita es, Guanajuato, cuando hablamos de Guanajuato no hablamos de cualquier hijo de vecino en producción de plata en el mundo. Hablamos del top 3, de, hay tres ciudades a competir, Zacatecas, Guanajuato, y el que se quiera meter, Pachuca a veces, Tasco a veces, pero Guanajuato, producción a nivel mundial, Pachuca y, digo, Guanajuato y Zacatecas, hasta inicios de 1900, ahorita vamos a ver los porqués. Entonces, todo esto implica que la, que la, la infraestructura industrial que había en Guanajuato tenía que ser de altísimo nivel a nivel mundial, porque estamos hablando que era top, bueno, en esta gráfica... ahí está media fea, pero bueno. Aquí vemos la aproximación. Guanajuato, entre 1500 y 1550 hasta 1870, siempre anduvo produciendo del 40 al 20% de la producción de México. Siempre. Siempre fue constante. Ya te arrancas de 1870 para arriba, ya empezamos a bajar el 15, 10%. Pero durante casi 300 años, Guanajuato siempre anduvo ahí produciendo, produciendo. Entonces... Realmente, mucho de lo que nosotros vemos ahorita en Guanajuato son los remanentes de la riqueza fabulosa que hubo. Y no estoy exagerando, ni me estoy poniendo en un plan de literato de ficción. Era una riqueza fabulosa, porque aquí se producía el oro, digo el oro, perdón, la plata que circulaba en todo el mundo. Bueno, a continuación, ya con estos apuntes, eh, hay, una, hay una tendencia en minería, y es correcta, que dice que Guanajuato tenía mucho mineral rico pero no de alta ley. Nosotros manejábamos leyes medias. Ahorita vamos a meternos a esto de la ley, el contenido de plata por tonelada. Guanajuato no producía una ley muy alta, pero tenía mucho, mucho, mucho tonelaje. Entonces, uno de los tops, eh, como, como una curiosidad, cuando yo revisé todo lo que pude revisar de literatura, fueron dos años dedicados al, en el mayor o menor medida a la tesis, el texto donde encuentro que reportan la mayor cantidad de ley in situ en una mina es la de en la mina valenciana, en el tiro, hasta el fondo. Hay una beta que se llama La Merced, 400 metros de profundidad aproximadamente. Y ahí el ingeniero Che Goyen, el papá, nosotros tuvimos al director su hijo, pero su papá, que es una leyenda en geología en Guanajuato, menciona una ley de 156 kilogramos de plata por tonelada en ese bolsón. O sea, es así como el pico más alto que yo encontré de ley de plata. Imagínense, 156 kilos de plata por tonelada. O sea, es una, es una locura, ¿no? Pero este es uno de los tops. Por ahí, no lo, no lo tengo a la vista, no lo incluí, pero eh, si hablamos de oro como curiosidad, el sitio donde se ha encontrado la mayor ley de oro fue en la mina del Monte de San Nicolás. No recuerdo con exactitud la ley, creo que andaba en los 10, 12 kilos por tonelada. Pero bueno, ese es un texto, un dato que tendríamos que amarrar, pero también, digamos, la beta de... Ya el ingeniero les habló de los tres sistemas de betas. La beta de, de la sierra, o la beta del cubo, es la que tiene por en relación mayor contenido de oro que plata. Un poquito, pero un mayor contenido de oro que las otras dos, dos ser así, una locura. Bueno, al final de cuentas, el, este es un punto bien importante, esta gráfica que estoy presentando, porque estamos hablando que la plata fue lo que nosotros producimos en el distrito minero, y realmente en todo el país, pues México es un país, el país más platero del mundo, es el país que ha producido más plata en toda la historia del mundo. Bueno, ¿cuál es la situación? Que la plata mantuvo una relación, ustedes van a ver hay una constante, de, están años en la X y en la allí está la producción, y o la relación del precio oro contra plata. Desde 1700 hasta 1900 la relación del precio entre oro y plata anduvo en el orden del 1 a 18, parejito. Acuérdense que, que hasta 1900, digamos, el mundo era más o menos estable en cuestión política, en cuestión financiera. Bueno, en 1900 los norteamericanos empiezan a, a meterse al mercado internacional y como ellos no manejan plata, realmente Estados Unidos curiosamente no es un país que produzca plata, pues no les conviene que la economía esté basada en plata y empiezan a meterla ahí a la cuestión financiera. A nosotros como mineros lo que nos importa es lo siguiente, hasta 1900 tú podías saber que el oro andaba 18 veces más caro que la plata. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Se, pues, se empiezan a mover las relaciones cuando tienen aquí todo el desplazamiento de 1900 a la fecha. Entonces ahorita el oro vale alrededor de 80, 78 veces más que la plata ahorita. O 70, 80, de 78, 80. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que si tú tomas como base el oro para hacer tu referencia, la plata ha bajado muchísimo el pago que se hace por ello. ¿Eso qué tanto le pegó a Guanajuato? Pues completito. Si antes tú ganabas 80 mil pesos a, las, a, la, a la semana y de pronto te hacen este movimiento y ganas 16 mil pesos, pues ya te tronó todo, todo el negocio. Así de, o sea, todos los mineros, esto lo van a poder, lo pueden ver en el libro. Hay un, hay un libro dedicado específicamente a, a los últimos descendientes de la familia Rull, de aquí de la universidad, no recuerdo el nombre, pero ahí está marcado. Pero ahí te dice, te ganarán las vicisitudes que tuvieron ellos por este cambio. O sea, de estar ganando 80 pesos a ganar 16 pesos. Pues a cualquiera, lo vimos con la pandemia, cualquiera te rompe tu economía. Entonces, bien interesante esto, porque. A nosotros nos pegó para bajarle a la producción en Guanajuato una cuestión que nada tuvo que ver con la producción. Tuvo que ver con lo que te pagaron, con lo que se manejó en los mercados internacionales. Entonces, este punto es bien importante, señores, porque pues en realidad, eh, vaca que no produce, pues rastro Nosotros tuvimos la bronca de que la plata bajó el precio y lo, desde entonces no la pudimos poder mantener. Pero hasta 1900 nadie te roncaba en ese sentido. Oye, Ingeniero Pérez, una, una, este, un señalamiento. En tu gráfica señalas obviamente el punto de maximización justo en eh, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, fue donde hubo mayor auge. Mayor separación del oro con la plata. ¿y? O sea, el, el número más alto significa que en ese momento fue cuando el oro valió mucho más que la plata. Claro. Lo que está, ajá, o sea, 100 veces más. Ahorita no andamos tan, bueno, no andamos tan distintos, andamos manejando, según mi último gráfico, aquí déjenme lo checo. Esto del 2018, para una presentación, lo hice, no alcancé a, a actualizar estos valores para hoy, pero al 2018 la relación era de 1.83. Recuerden que, que en los mercados norteamer... bueno, los mercados de, de, de Norteamérica y de Inglaterra, que es donde más o menos se maneja esto, es minuto a minuto el cambio. Entonces, en ocasiones, el mismo día puedes tener unas, unas ¿cómo se llaman? Uno, unas diferencias de 1,70, de uno 1,80 uno y tantos. Entonces, hay que tomar aquí el proceso a largo plazo. Esto nada más como un comentario. Cuando nosotros, en la actualidad, evaluamos un yacimiento de potencial de cuánto dinero te va a dar, es uno de los grandes quebraderos de cabeza para los mineros, para los economistas. Yo ya sé, tengo un yacimiento que barrené y del cual sé, aproximadamente el tonelaje que me va a dar y la ley media. El problema es cuánto me van a pagar por él. Aquí, por eso vamos a notar que en ocasiones muchas minas las tenemos con potencial porque tienen buena cantidad de tonelaje en la actualidad, pero si el mercado te está pagando poco por él, pues especula. No, no, es que no se puede decir especular. Nadie va a ponerse a producir algo que le va a costar más caro la producción que lo que le van a dar por él. Entonces, es bien curioso este punto, es donde los actuarios y los economistas tienen su auge. Saber o tratar de predecir cuál va a ser el comportamiento del precio del oro y de la plata. O sea, mis respetos, nosotros en la escuela lo vemos todavía, pero realmente pues aquí se tienen que aventar eh, modelados, se tienen que aventar pronósticos. Pero imagínense, nosotros lo vemos a toro pasado y nos cuesta en ocasiones trabajo decir cómo lo hacían. Ahora imagínense predecir a futuro para los yacimientos nuevos. Pero bueno, está muy interesante. El punto es: los gringos, así voy a ser muy raro, yo amo a los norteamericanos, pero sé que en los negocios son rudos. Los gringos dijeron o el oro y la plata son los que manejan la economía y lo tumbaron. Se lo echaron en 40 años ese sistema que nosotros que con la humanidad había mantenido desde el principio. Bueno, este punto es importante porque nos mete en la idea de las vicisitudes que a partir de 1900 tomó la minería en Guanajuato. Eh, hay un texto de la doctora Romero Sotelo, que llama el Patrón de Oro y Estabilidad Cambiaria, donde menciona justamente esto que yo les comentarán en el rasgo. o sea, yo ya lo sustenta muy bien en ese libro, dice, en 1905 el gobierno mexicano realizó el cambio del sistema monetario bimetalista al patrón cambio oro. O sea, nos movimos de plata y oro, y nos movimos en 1905 al oro. Le dimos en la torre a todo lo que fue el proceso minero económico de la plata, a Guanajuato, a Zacatecas. O sea, habría que ver las cuestiones económicas, yo nada más quiero sostener el hecho. En 1905 lo tomamos como el punto de canje. La plata dejó de ser uno de los patrones que regían la economía mundial. Bueno, y eso nos va a pegar. Eh, esta recopilación, ya la platicamos, en 1905 queda la fecha, vimos los porqués. Entonces, en este caso, yo pretendí no tanto poner los números de producción, que también me interesan, pero si estamos hablando de economía, ahí Ay, con la ayuda de este libro de Lawrence Officer y Williamson, hice un ejercicio año por año, en este caso estoy presentando el, el año 1880. Entonces manejamos la producción de oro, la producción de plata en el distrito. Entonces, eh, a continuación, como sabíamos lo que producimos en ese año, en ese año de, de plata y de oro, ahí está el manejo del de, de, de cálculo. Hasta llegar a lo que produce, a lo que valdría esa, esa producción a tiempo actual, a valor presente neto. Entonces produjimos 119 toneladas de, de plata y 419 kilos de oro en 1880, específicamente en el distrito minero Guanajuato. Eso equivaldría ahorita a un monto de 73.555.825 73, dólares. Ojo, esto es basándonos en lo que pagaban en ese año en Inglaterra o en los Estados Unidos por una onza de oro y una onza de plata. Como ellos manejan esta cuestión económica y la pueden pasar fácil a su mercado a tiempo real, entonces esto me sirve a mí para decir cuánto produjimos en Guanajuato, cuánto me lo pagarían en el mercado o en el mercado inglés y cuánto valdría ahorita. Entonces cada año, de los desde mil, 1550 hasta, mil, hasta, perdón, hasta el 2017 lo evaluamos así, tráitelo de lo que pagaban entonces y tráitelo a valor presente neto para poder hacer una comparación económica. Este es el año 1880. Nos pasamos así todos los 300 y tantos años que platicamos y aquí me pude hacer esta comparación en la siguiente, hablando específicamente del siglo XVIII. Vamos a ser claros, Guanajuato, su producción fuerte fue los siglos XVII, XVIII y XIX. Entonces, si nos metemos al siglo XVIII, hay un texto interesante de un autor que se llama Cross. Ahí tenemos la referencia, lo dicta la editorial de North Carolina, en Durham. Es un texto y te dice la producción que se tuvo por cada país en el siglo XVIII. Cross menciona una producción en dinero, ya que hicimos sacar con nosotros, de 51 billones de dólares a nivel mundial. Te dice, en el mundo se produjeron en el siglo XVIII 51 billones de dólares entre oro y plata, así en términos de dinero. De lo cual, de Guanajuato, México aporta 20 billones. Fíjense, de todo el mundo, 51. México, 20 billones. Esto sostiene lo que vemos luego en textos por ahí que te dice que Guanajuato produjo, el autor refiere entre la cuarta y la sexta parte del, del, de, de la plata del, del mundo. Al menos en el siglo XVIII nosotros produjimos, encerrado, el 40%. como Nueva España. Y si agarras Guanajuato nada más, Guanajuato te produce... 4.7 billones. Esto, más o menos en términos cerrados, en el siglo XVIII, Guanajuato, el distrito minero, aporta el 8 o 9% de toda la plata y el oro del mundo. Repito, porque es importante, el 8 o el 9% de la plata y el oro del mundo. me regreso, imagínense ustedes que tienen un, un lugar, una empresa, ahorita sería Silicon Valley en California, que maneja el 9 o 8% de la economía del mundo imagínense el nivel de riqueza que hay, imagínense la obra de arte que puedes pagar, imagínate los edificios que puedes construir, imagínate las iglesias que puedes adornar. Entonces, nosotros ahorita estamos viviendo todavía, somos turistas, pero estamos viviendo una bonanza económica, no puedo dejar de mencionar la palabra, fantástica, fabulosa, porque estás hablando de que durante 100 años teníamos el 8 o 9% de producción, y aquí se pone mejor la cosa, si vemos el siguiente gráfico, este también lo presentó Barganes, a te vas por siglo. Entonces, en el siglo XVIII, ustedes notarán que se produce, ahí dice 4.566, porque nos falta el piquito que está de la, del oro. Eso es lo que produce la plata, nos falta el piquito del oro. Pero realmente la cúspide de producción la alcanzamos en el siguiente siglo, en el siglo XIX. Justo una vez que ya estábamos más o menos, ¿cómo se dice? Este independizándonos de, de España. Ya nos tocó a nosotros como México esta bonanza en Guanajuato. No tuve oportunidad de poner a hacer la misma comparación de cuánto producía a nivel mundial, pero podemos pensar que la producción se mantuvo un poquito estable. Entonces nosotros en, en el siglo XIX éramos todavía en comparación el mejor producto, producíamos mucho más de plata y oro para todo el mundo. Entonces te pones a pensar siglo XVIII, el 9%. Vamos a ser conservadores, que en el siglo XIX hayamos aportado el 15% del oro y de la plata que se ha acumulado a nivel mundial. O sea, la verdad, te pones a pensar, es un, es un monstruo de dinero. Pero bueno, el punto es, yo me quiero bajar esto porque esto se tiene que reflejar en la infraestructura industrial que sustenta esa producción. Bueno, ah, perdón, me, me brinqué. ¿Qué tanto era o qué tanto pegaba la, en, en el mundo en la plata mexicana? Si se fijan, esto en la parte lateral, lo voy a dedicar más, pero bueno, en la parte lateral, ven las monedas, esta es una moneda de 8 reales, o real de 8 que le decíamos, hecha y, y acuñada en la Nueva España, que circuló en China. Si sabemos que circuló en China, porque ver los caracteres chinos, les llaman chops, que era con lo que los, lo, el gobierno chino certificaba que era una, una moneda de plata de alta ley. O sea, los chinos, cuando comerciaban con, los, con nosotros a través de la NAO de China, no te, no te admitían para pago de la seda, otra cosa que no fuera, las monedas de plata, porque era la mejor plata del mundo, así de claro, o sea, la mejor, la mejor moneda. Entonces, si ves ahorita, durante casi 200 o 300 años, nosotros les surtimos de bastante moneda corriente a los chinos y ahí en la parte de abajo de la moneda es una conmemorativa de la, de la Casa Moneda de México donde reproducen en el centro la moneda antigua con los chops o sea los pequeños sellitos entonces China usaba moneda nuevo hispano mexicana para manejarse y en, el, en la parte de abajo viene un vale donde te dice que el congreso de Filadelfia de Estados Unidos en 1778 este es un pagaré si tú presentas este pagaré te, ya cuando, cuando acaben la, la contingencia por la independencia, se te va a cambiar, ahí lo dice, por este 20 Spanish Millet Dollars, que podríamos traducir con 30, con 20 dólares españoles acuñados. Cuando hablan de dólares españoles, pues estás hablando del Real de 8. Entonces, en su inicio, los Estados Unidos, su primer moneda de circulación, fue no una moneda que ellos procesaron, fue la moneda que te producía el país del sur que la tenían cerquita, el real de 8. Entonces, está reconocido, es un texto, creo que no, no tiene mucha controversia, la primera moneda o, en Estados Unidos fue el real de 8. De las monedas de mayor circulación en China, en sus épocas, fue el real de 8 mexicano-español. Entonces, te da una idea de cómo se movía la economía eh, mexicana y por ende española cuando estaban Nosotros participamos poco, pero participamos, ahí pueden ver ustedes, eh, una moneda de dos reales, de 1822, donde la G, que está abajo, te dice que fue eh, acuñada en la, caja de moneda, en la caja de moneda, en la casa de moneda de Guanajuato. Recuerden, este es un punto bien importante en nuestra historia, porque a nosotros nos, nos permitió el rey producir, eh, sacar la plata y todo, excepto la última parte que fue acuñarla. Nos dieron chance casi, casi hasta el final de la independencia en 1819-1820. Esta moneda es bien interesante porque es de 1822. Sin embargo, en 1822 nosotros no, ya éramos independientes, pero estábamos apenas siendo independientes. La moneda todavía está dedicada al rey de España. Fernando VII. No entonces, ahí son de esos puntos donde la historia converge muy interesante. Bueno, entonces al final de cuentas, en el libro aquí está justamente el libro del autor Sánchez Rangel, nos dice que Miguel Rull, que manejaba Rayas, Valencia, todas las de la Beta Amada, las minas grandes, te dice que eh, la minería mexicana, a finales del siglo XIX, se, la, la minería Guanajuato específicamente, empezó a sufrir. Uno, por el cambio en el patrón bimetálico de oro-plata a patrón oro. Dos, porque el descenso, ya las leyes, la cantidad de, de, miner, de, de plata y oro que había en la mina ya era menor, ya no tenía los valores altos que manejamos en toda la colonia. Digamos que la, los valores ricos y fáciles de proceder se habían terminado, empezó a bajar la ley. Entonces ya los métodos de beneficio ya no te levantaban bien la, la, la producción. Y tres, que también, y esto pega, en los medios de comunicación empezaron a decir que las betas eh, ya, ya habían empezado a decaer en Guanajuato y eso bajó la inversión. Ustedes saben que una mala prensa, pues te da una mala... Una mala, una, una, una mala Un mal acceso con los inversionistas. Entonces, esto no es mío, estos son tres pasos que se mencionan en el, en el texto de las empresas de Miguel Rull, de, de este autor que es muy bueno en el libro, de Sánchez Rangel, y yo coincido perfectamente con él. Entonces, bajo esa premisa, vamos a entrar ahora ya al proceso metalúrgico. Nosotros... Entonces, en Guanajuato nos tenemos que concentrar en dos etapas, realmente pensión de tres, pero son dos etapas. Desde que inicia la colonia en 1550 hasta 1905, en Guanajuato hablamos de que el proceso hacía por patio. O sea, ahorita lo vamos a ver detalladamente, pero utilizábamos mercurio o azogue, pues, para hacer amalgamamiento amalgama, amalgama, amalgama y beneficiar el mineral. Y a partir de 1905, por las causas que descendió el, el, el valor de la ley que creamos en en la MENA, tuviste que empezar a trabajar otro proceso. Y eso no lo hicimos nosotros los mexicanos. Fue cuando entran las compañías norteamericanas y empiezan, empiezan a meter el proceso de cianuración acompañado de la electricidad. De este el proceso, del proceso B, ya no nos vamos a ocupar en la presentación de hoy. Nosotros nos vamos a concentrar en, lo, en los primeros 350 y tantos años. 19, 1550-1905. La cianuración fue el proceso, digamos, industrial de 1905 a la fecha. ¿sale? Entonces, bajo esa premisa, eh, voy a poner un poquito metalúrgico. Nosotros, y esto es muy lógico, cuando estás hablando de hacer el proceso de beneficio, entra el mineral en bruto, alimentación, le conocemos en inglés FIT, lo separas por cualquier método de beneficio y sacas dos productos. El concentrado, o sea, lo que ya eh, lleva todo el mineral de, de alta ley, o sea, donde está, la, donde está ya tu barra dore, tu concentrado final, tu pella, o sea, ya el producto terminado que vas a vender. Y los jales, lo que llaman en inglés polas, los tidings. O sea, todo el material que se quedó en el proceso que ya le quitaste el oro y la plata. Recuerden que manejamos, más o menos vamos a manejar una ley ahorita para el proceso de beneficio de, de, por patio de un kilo por tonelada. Para que pudiera entrar al proceso, los autores manejan de 752 kilos. Nosotros vamos a centrar en un kilo. Piensen en eso. Si es, es, es económicamente viable de procesar, si tiene un kilo de plata por tonelada. Y a continuación, vamos a hacer un balance metalúrgico. Esto es, digamos, de, de segundo año de la carrera de metalurgia. Entonces, aquí, si gustan apuntarlo, o bueno, traerlo a la cabeza para ver el, el volumen de material que durante los 350 años que se trabajó el proceso de beneficio de patio, se trabajó en Guanajuato. Esto es en el Distrito Minero de Guanajuato, en la zona urbana de Guanajuato. Se produjeron 21,000 793 toneladas de lo que llamamos concentrado oro plata, 21,793. Pero eso es ya lo que se produjo, lo que se vendió. ¿Cuánto material? esta fue una de las preguntas básicas de la tesis. Eso eh, yo me puse a pensar, ¿cuánto significa que se tuvo que sacar de la mina? ¿Cuántas toneladas se tenían que sacar de la mina si esto lo beneficiaba. Y esto se saca un balance metalúrgico. Esto fueron 24 millones 135.400 toneladas de mineral. O sea, de las minas, para llegar a producir eso, tuvimos que sacar 24.135.400 toneladas. Ojo, entonces, cuando hablamos de residuos mineros en el patio, estamos hablando de 24.113.606 toneladas millones 24.113.606 toneladas de material que ya se le extrajo el mineral y ya lo mandas a lo que le llamamos jales o colas. Entonces bien interesante eso porque significa que tuvimos durante 300 años que mandar o que guardar esas colas, producto de, producto de nuestro proceso, a algún lado, que luego veremos. Bueno, al final de cuentas, eh, ya con estos datos significa que que nosotros metíamos al proceso de beneficio un kilo por tonelada y lo concentrábamos para sacar al final un concentrado que tenía una pureza de 996 kilos por tonelada, ¿sale? Entonces recuerden esa ley, mil kilos, digo mil gramos o un kilo por tonelada ya te servía para el proceso de beneficio de patio. Y el oro, era un, pues, era un procedimiento igual, las mismas toneladas, pero aquí el oro con que tuviera una concentración, en realidad esto no importaba. El oro para los metalurgistas en Guanajuato, como era tan poco, no les importaba la cantidad que hubiera, no era el producto principal, pero sacando los datos significa que el oro promedio que durante 350 años se metió era de 3.4 gramos por tonelada. El oro que manejamos en Guanajuato, 3.4 gramos por tonelada. Y es importante esto, muchachos, digo, muchachos, pero es con los alumnos. <risa> Nuestra recuperación, todo proceso metalúrgico no te extrae el 100% del mineral. Entonces, de, obteníamos una recuperación del 85-80%, que significaba que todavía los jales iban un 15% de lo que había entrado, un 15%, una, una cosita pequeña. Y esto se va a poner interesante porque después esos, eso, esos jales se volvieron a reprocesar. Pero bueno, ya dejen de ponerme dentalúrgico, aquí nada las preparamos, checamos. ¡Ah! Importante. Cuando empezamos ya a revisar, nos vamos a dar cuenta que hay dos procesos de beneficio. El viejito o el de patio, así se le llama, y son las haciendas, aquí está Pastita en la parte superior, era cuando Pastita era una hacienda de beneficio. En la parte de abajo es el mismo espacio físico, pero es cuando ya los norteamericanos cambiaron y utilizaron los patios para instalar los tanques de cianuración. Y ahora es una planta de beneficio. Pasa de ser, cuando son antiguas, son haciendas cuando pasan a hacer nuevo procesamiento, son plantas. ¿De acuerdo? Entonces es bien interesante porque en Guanajuato fueron muy pocas las plantas, las haciendas de beneficio que pasaron a ser plantas de beneficio. No, no, no muchas sobrevivieron a ese cambio en sí, fueron menos de cuatro. Ahorita las vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna, ¿Algún comentario? Perdón. Hay una cosa, en amalgamación, Sí. Eh, eh, eh, prácticamente se daba en las haciendas de Marfil o en todo Guanajuato, no. porque eh, esa técnica generaba mucho mercurio, que posteriormente, en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, con el ingeniero este, Bobby Ramsen se empezó a, a utilizar o aprovechar el, cianu, el cianuro del mercurio, y obviamente la primera planta de cianuración en el país pues fue en Real del Monte y Pachuca, la planta de Loreto. Y justo ahí había eh, ingenieros ingleses eh, e ingenieros eh, suecos. Eh, la parte de introducción pues también puede ser inglesa o sueca, ¿no? Mm, buena, buena aclaración, Inge. En este punto, el, la cianuración, al menos como la conocemos industrializada en Guanajuato, es de, de tipo norteamericana. En sí nosotros lo conocemos con el método Merrill-Cromwell, que es el método de, de cianurar y de en la parte final de cantar por, el, por, por electrólisis, el, el oro y la plata para armarlo en barras doré. Pero eh, le comento, hubo como tres o cuatro métodos que no todos funcionaban de manera similar. Entonces, en algunas zonas del, del mundo utilizaba un método porque se aclupa, acoplaba mejor a la mena. En otras zonas no te funcionaba tanto ese método y el metalurgista le duraba uno o dos años revisando cuál era el mejor método. En este punto eh, eh, vamos a revisar, eh, tengo la duda de cuáles serían las primeras, pero sí, sin lugar a dudas fueron en el norte del, del país, donde se empezó a utilizar la, la cianuración. Vamos a ver un, tres gráficas por ahí porque se ve la evolución de cómo fueron cambiando de haciendas a planta. Pero sí, muy buen apunte, me lo llevo y Bobby Ramsen en el 45, y déjenme hacer un buen punto de, ¿cómo se llama? De, de trivia. ¿Cuáles fueron las primeras eh, las primeras plantas que manejaron duración Porque hubo unos métodos, no, sé, no, no crean, cuando empezó la amalgamación a bajar o a, de, a ver que ya no iba a tener futuro, empezaron a meter otros procesos. Entonces, fueron procesos este, de prueba hasta que les llegó a pegar. En sí, en Guanajuato hay, una, hay un par de ingenieros, los ingenieros McDonald, que estuvieron, por ahí toda la familia, creo que duraste 34, que estuvieron, fueron de los primeros que introdujeron anulación y hicieron este, patentes que están vigentes en Estados Unidos del procesamiento de, de cianuración, ciertas patentes de ciertos equipos. Entonces, en Guanajuato... Lo digo porque a mí me entró la duda. Bueno, yo estuve trabajando en la planta de Loreto, precisamente. Ah, la, okay. en la planta de cianuración. Y todo eso que se plantea de que el dinero se lo llevan, el oro se lo llevan, pues llega a Banco de México. Habría que ver eh, desde eh, cuándo se crea Banco de México, porque hay un control, obviamente, significativo. Y obviamente, el patrón oro... En 1945, con el tratado de Bretton Woods, con John Maynard Keynes, es cuando se genera el, el patrón oro y los derechos especiales de giro, que es eh, los tipos de cambio y las diferentes monedas, ¿no? Correcto. Y en sí, pues también hay que ver la evolución ahorita, porque estamos bajo el patrón Fiat, donde ya realmente estamos en un proceso donde ya no nos estamos amarrando ni al oro ni la plata. Es una evolución que hay que checarlo, pero en sí está, estaría bien interesante ver ese comportamiento financiero y la correlación minera. Bien, bien, pero bueno. Entonces, Inges, al final de cuentas, el, el punto es, y la pregunta básica del, del Inges, las haciendas de beneficio estuvieron presentes, y ahorita lo vamos a checar en un inventario, hubo presencia tanto en Marfín como en Guanajuato hasta casi el final del procesamiento. Esa fue, es una de las preguntas, si sí, pensamos como ingenieros, fue las primeras también que hice yo, porque muchos textos te dicen que realmente después de que pasó el tiempo, la parte final de la producción se hizo en marfil, y no, hay un par de tablas donde te mencionan, y vamos a verlas, donde dicen las haciendas que estaban productivas a finales del siglo, del siglo XIX, principios del siglo XX. Y eso es un espacio de tiempo, para ahí las vamos a checar. Ah, bueno, un favor, Sotter, este es el complemento, Estábamos hablando del proceso de patio. Si nos cambiamos aquí a los últimos ah, años, perdón, eh, si vemos en esta tabla los últimos años donde ya está el, el proceso de cianuración y el proceso de flotación, vamos a notar siguiente que te piden para esos procesos, ya baja de manejarse de mil gramos por tonelada de plata, baja la décima parte. Si ya quieres que ese proceso te, te, te trabaje eh, tu, tu planta de beneficio, ya nada más necesita un promedio de 100 gramos por tonelada. O sea, si ya tiene tu mena 100 gramos por tonelada, ya es aceptable para entrar al proceso. Por eso, esto fue el cambio, el cambio fuerte en el proceso de beneficio. Antes, 1000 gramos, si no, no era costeable. En el caso de la cianuración entra, y tú tienes que tener tu ley nada más, de la décima parte de lo que te pidió el proceso de pato, 100 gramos, pues todo un montón de mineral que teníamos por ahí dispendiado, entró a este proceso. Por eso, en varias lecturas que nosotros vemos, yo no coincido mucho con ella, pero en varias lecturas en Guanajuato te dice que el, el norteamericano llegó y nada más agarró los terreros y agarró las zonas de jales antiguos y agarró los retaques del interior de mina. Híjole, yo creo que hizo cosas más interesantes, pero si ves este punto de vista... Sí, sí, sí entramos en esa leyenda negra, porque había muchísimos terreros que se decantaron porque no cumplían la ley de los mil gramos, pero en este momento ya entraban a, a generarse, 100 gramos. Bueno, este punto, ya no nos tocaba verlo a la obra, pero ahí lo checamos, hay que ponerlo en el contexto. El método de patio no fue tan eficiente como el de cianuración, pero hay que respetar el método de patio, porque durante 350 años nos mantuvo vigentes a nivel mundial. ¿Qué, qué era el método de patio? Bueno, el método de patio, voy a tratarlo rápido, lo introdujo Bartolomé de Medina en 1550 y lo introdujo en todo lo que fue pues todo el reino español latinoamericano, sobre todo México, Perú y Chile. Se le pagaban regalías a Bartolomé de Medina, que fue el, el optimizador de este proceso. Y aquí lo que platicaba con el Luis Esparza, esta es la evolución de las haciendas de beneficio que operaron en Guanajuato y Marfil en el tiempo desde 1824 a 1884, entonces siempre anduvieron fluctuando alrededor de los 40, 35, plantas, digo, haciendas de beneficio trabajando, 49, 31, 31, 16, en lo más bajo, 39, 36, 38, 37, y ojo, porque esto fue también un punto que a mí me atenazaba la, la memoria, porque decía, ok, me dan números, pero ¿cuáles eran esas haciendas?, esa pregunta realmente fue una de las tres preguntas básicas que pise contestar con la tesis, que yo mismo quería contestar, pero bueno, en la cabeza nada más el número, alrededor de 40 haciendas de beneficio en el siglo XIX en promedio. Y, este es importante, agarramos el año de 1881, que es de donde consigo la fuente, y esta es de la fuente estadística minera 1881 de 1881 del Ministerio de Fomento que le decían entonces de la República. Y te dicen, Zacatecas, por el método de patio, produjo este año 109 toneladas de plata y solamente por fundición 8 toneladas. O sea, el método de patio en Zacatecas predominaba el 92% del uso. Guanajuato, peor. Nosotros usábamos para patio, produjimos 104 toneladas y solamente por fundición 1 tonelada. Noten que no utilizamos ninguno de los métodos de intermedios. El de tonel, que es un método de, de amalgamación, pero a pequeña escala, y el de lixiviación que se empezaba a trabajar. Pero note por ejemplo, el caso de Hidalgo, específicamente ese de el Pachuca y Real del Monte. En Hidalgo, en 1881, por el patio, 46 toneladas produjeron de, de, de, de mineral. Pero de tonel, 20 toneladas de plata. Pero en fundición ellos tenían leyes más altas. Fundición necesitas que la ley sea más alta. Ellos metieron 28 toneladas. Entonces, realmente, en Hidalgo, el método no les daba tanto el patio porque su ley era más alta, la mandaban directo directa a fundición. O sea, esos son los procesos que puedes ver. Sin embargo, ya vamos a empezar a ver, fíjense, en 1881, Sonora, parte norteña, ya maneja el proceso de lixiviación que es un proceso ya cercano a la sanuración, y ahí ya le mete, pues, casi 14 kilos, o sea, ya son los fuertes en este proceso de lixiviación y Chihuahua también la empieza a utilizar. Entonces, vamos a notar que desde 1881, ya empiezan a dejar en, o sea, en los estados son norteños por la presencia de los ingenieros norteamericanos más fuerte empiezan a dejar de lado el proceso de patio y empiezan a ver alternativas, en este caso la lixiviación. 1881. Y el siguiente paso, ya aquí te dan este, una, una pendiente desde el año 1897 a 1909, donde te pone y te compara la amalgamación, o sea, las haciendas que había de amalgamación, las que había de exanuración, las que había de liquidación, las que había de fundición. Obviamente noten que el pico de amalgamación, lo que esté negro, lo alcanzamos en todo el país, están registradas 257 haciendas por amalgamación. Siete años después, quedan 21. Y ahora noten el cambio. Eh, si anuración está marcada en azul bajito, bueno, están las mismas, estaban 46 y en el 99 en 1909 están 52. Entonces realmente, aquí lo notamos en la gráfica, es el cambio de bajar la amalgamación y cambiarte de metro este procedimiento lo podemos checar en estadísticas económicas del porfiriato. Realmente yo en este punto ese, esa parte la podríamos todavía estudiar más porque hay procesos y están las, las dos revistas la mining Scientific Press y la... ahí se me olvida la otra las dos norteamericanas, donde todo este proceso te lo detallan artículo por artículo te van diciendo las nuevas empresas qué métodos pusieron, etcétera pero aquí esto te da una idea muy, muy drástica de cuando fue el cambio de amalgamación a dejar la de amalgamación por los otros procesos. Bueno, y luego vamos a empezar a relatar rápido el proceso de patio. Que en realidad, aquí viene lo importante. Los tanateros, durante todo este proceso de la colonia, fueron los que se encargaron en Guanajuato de sacar el mineral de la mina. Esto te lo relata un Pumbo, te lo relata Algunas, pero era un proceso bravísimo de sacar sobre tus espaldas el mineral. Y luego empezábamos a lo que era la, la, el proceso de selección que este ahorita pues sería penado moralmente porque lo dedicaban a ser niños y señoras. ¿Qué era lo que hacían? Pues agarras el mineral y por tu, tu conocimiento lo que te, lo, el conocimiento empírico, descartabas. O sea, era un proceso de descarte manual. La roca que sacó el minero, yo la veo como galereño, como niño, y digo, esta sí entra el proceso de beneficio, esta se queda. Entonces, aquí vamos a empezar a ver ya las fotos donde vamos a ver este proceso. Estas fotos son clásicas de Guanajuato, pero hay que entenderlas en su contexto. Lo que estaban haciendo estas personas, ahí vemos otra toma en la luz, era ver el mineral que dejaba el minero y decantar. Este sí va a beneficio, este se queda en los terrenos porque no tiene valor. Ojo, recuerden que lo que estaban buscando ellos era discernir aquel mineral que pasaba de un kilo de ton por tonelada, de aquel que no. Entonces, eh, yo cuando llegué a la escuela de minas, yo no soy de familia minera, cuando llegué a la escuela de minas, me acuerdo que mis amigos mineros de Guanajuato tienen una, una bonita tradición, que es que cuando vas a una mina, o cuando pasas cerca de un terro a algún lugar, siempre te estás llevando dos o tres rocas porque te gusta cómo se ven. Y yo lo creo que ese es un proceso de, ¿cómo se dice? de Que van nuestras genes, porque desde épocas, desde hace 300 años, Estábamos acostumbrados a que una de las partes de sobrevivencia de tus hermanos menores y de tu mamá era justamente saber distinguir dónde está el mineral rico del que no. Bueno, esta es otra foto donde se ve, esto es en la zona de San Juan, en la mina de San Juan, ahí por la luz, donde se ve la edad de, la, de los niños que pepenaban el mineral, o sea, que lo decantaban. Todos dicen más mil palabras, o sea, ven el rostro de este, de este pequeño. Ahí era el que se encargaba, decía este pase no. Y al final de cuentas, en esta última foto, vemos eh, la mina de los elefantes, la mina acá de, de Guadalupe, en, en Valenciana, y vean cómo estaba en 1904, 1905. Esta foto la voy a regresar para notarlo Así está ahorita, y noten cómo estaba entonces. Todo ese mineral que vemos ahí, era un mineral que no cumplía los estándares para estar en el proceso de patio. que les gusta? Una ley de 600... 400 gramos por tonelada de plata que en cuanto llega a la cianuración, este mineral pues se fue, porque fue el que vieron el que los norteamericanos que te valía para entrar al proceso de cianuración. Como estas fotos vamos a poder encontrar muchísimas en el distrito. Bueno, luego el patio se ejecutaba una reducción de tamaño usando el molino chileno. Estas fotos, todas las que vamos a ver aquí, que no voy a dar ya después el crédito porque ya va crecido, son un fotógrafo llamado Jorga, apellidado Jorga, publicado un libro, la, la editorial de la rana en Guanajuato, es un, un fotógrafo que llegó por instrucciones de una compañía minera en 1906 y se dedicó a tomar fotos, principalmente a la cianuración que estaba empezando, pero se tomó el trabajo de fotografiar las últimas plantas, de digo las últimas haciendas de beneficio por patio. Entonces podemos, podemos documentar el, el texto. Aquí estamos viendo el molino chileno, que era el que trituraba inicialmente y luego hacía por medio de malla de alambre, el paso de lo que sí pasaba y no pasaba de tamaño. Y luego pasaban al arrastre. Este va a ser muy importante porque el arrastre es ese, ese manejo circular donde con una roca que llamábamos roca voladora extendían la, la pasta, primera, la pasta el, el lodo primeramente molido y le daban una repasada hasta dejarla del tamaño adecuado para el proceso final de, de patio, ya para poderle meter el mercurio. Entonces, esta, este, estas piedras que se llaman piedras voladoras, si uno lo ve en los textos eh, de manera aislada, si tenías piedras voladoras, se le llaman así porque iban sujetas por las cadenas y con su peso bajaban el tamaño. Bueno, aquí vemos el, eh, otra de las imágenes de un arrastre típico. Esta es una imagen también importante porque es del, de una, un dibujo de la señora Ward que en 1827 se publica el libro donde es una visita a Guanajuato y muchas de las gráficas de los procesos de beneficio de patio de 1827 son hechas por ella. Entonces, muchas de las, de las figuras que nosotros vemos aisladamente pertenecen a ese libro que te detallan el proceso de beneficio. Esto es un arrastre que es donde ya te dejaba eh, nuestro, nuestro mineral al tamaño de, de casi de tal para hacer entrar al proceso. Y es bien interesante porque en uno de los libros que consultamos en los anales del Ministerio de Fomento de 1886, Monroy habla justamente de que se buscaban lugares, en este caso las tanteras de Solano, ahí hay que checar luego la mina exacta, pero de ahí se extraían las piedras específicamente para el arrastre, o sea, se pedían piedras que por tamaño y por y por dureza decidían para el proceso industrial del arrastre. Entonces bien interesante porque eso ahorita a nosotros los metalurgistas no nos interesa, pero en aquel tiempo estabas buscando piedras que sí te aguantaran buen tiempo para procesar. Entonces interesante este punto. Bueno, después esa torta ya que estaba seca se, llena, se le ponía. Oiga ingeniero, y perdón. Se... Perdón, perdón nada más, entonces primero se pasaba al molino chileno y luego al arrastre así es, el molino eso es un proceso que hacemos todavía en la actualidad si se fija, primero entre, haces trituración primaria y secundaria en, al, al inicio del proceso de beneficio y luego pasa a molienda es un paso similar primero haces una, una molienda, y de molienda a flotación o a cienauración así es, y en este caso era. Acá, y luego a Fundación. Creo. Es correcto. Entonces, perdón, Inge, es falsa, ya lo estoy interrumpiendo. Es correcto. No, no, no, no, me acuerdo porque este, estaba obviamente las bandas transportadoras en las que ya clasifican. Eh, unas, unas bandas clasificadoras por tamaño de roca. Posteriormente se van a la molienda. De la molienda se concentra, o sea, se, se muele y se vuelve a pasar por separaciones hasta llegar a la parte de flotación o a la parte de cianuración. Y ya de ahí, pues bueno, a fundición, llega Banco de México en una camioneta, lleva los, los lingotes, ¿no? Pero estamos hablando de siglos pasados, perdón. Sí, sí, sí. Pero en sí, en sí, ingeniero, si se fija, es el mismo, es un proceso con las mismas etapas, nada más cambiamos el, el, el equipo realmente. Pero aquí era una trituración primaria con molino chileno y luego una conminución más cercana con lo que era el arrastre, y del arrastre pasamos al proceso de beneficio que era el patio. Por eso se le llama patio, lo pueden ver en la foto. Esta foto también circula mucho en, en la historia guanajuatense, pero es la mina de la purísima en marfil. Esto hay que situarla muy bien, porque esta es la última mina que funciona por el proceso de patio en Guanajuato, así documentado. 1906 todavía estaba funcionando por patio. Entonces ahí ven a los animales ya... Eh, no, no en al arrastre están caminando con, con su guardiador para cada vez que se metía reactivo que era eh, azogue magistral que era una combinación ahí de, de pirita triturada y sal, se hacían pasadas eh, cada dos, de, cada no me acuerdo los tiempos, pero eran semanalmente al menos para que el reactivo entrara con la torta y empezara a decantar para generar el oro y la plata o sea, es un proceso muy parecido a la flotación hacia anulación, si vemos que entra el mineral disminuido y se entra el reactivo o sea, cuando lo ves así con animales y todo se te hace eh, primitivo, pero hay que entender que bajo los conceptos de motricidad que tenían, no tenían electricidad, pues la, la, los animales sustituían ese, ese movimiento. Entonces, cuando vemos así lugares donde están moviendo la torta, están eh, permitiendo airear para generar la reacción química y al mismo tiempo que ponen los reactivos. Entonces, este, insisto, esta foto es de 1906, en, en Purísima de marfil. ahorita vamos a la ubicación de la de hacienda. Y el siguiente paso era pasarlo al lavadero, que era metías la torta dentro de galeras y en estos pequeños semicírculos hacías una última ya lavada con agua y empezabas a decantar en este canal el procesamiento. Y ahí también tratabas de empezar a salvar algo de mercurio. Recuerden, y esto es importante, que el mercurio nosotros no lo producimos tanto en México, el mercurio que utilizamos durante 350 años en toda la república provenía de Almadén en España y de Huancabélica en Perú. O sea, se, eh, era un reactivo caro, era un reactivo por el cual la controlaba. ¿Querías tener una, una planta, una siembra de beneficio? Ok, dime cuánto vas a producir, y yo, como caja real, te aporto o te paso el azogue. No había manera de hacerse azogue en otro lado. Entonces, de esa manera también controlaba la producción de la corona. Eh, eran buenos. Bueno, finalmente aquí me llamó la atención, a mí no me tocó conocerlo, yo creo que ustedes algunos de ustedes van a tener más callo en esto, eh, en lo que es el concepto de pella. Ya que lavabas, empezabas a sacar eh, la mezcla ya, lim, ya refinada de plata y oro con todavía impurezas de mercurio. Eso lo conocemos en Guanajuato como pella. Eh, ahí lo alcancé a documentar y está, está documentado eh, cuando la economía minera en Guanajuato bajó 1930-1960 es una de las artesanías típicas de Guanajuato eran las muñecas de plata peña. Aquí hasta le dedicaron una, ¿cómo se llama? Un, un, sello, un, un sello postal. Entonces eran figuras humanas coloreadas por el artesano guanajuatense, pero eran de plata, de plata peña. Entonces es bien interesante, no me ha tocado verlo a mí, deben de por ahí de tener conocido ustedes, pero muñecas de plata peña se sacaron sobre todo en, ese, en esa parte de la, digamos de cuando la plata dejó de tener tanto valor y que más iba valía como artesanía. Pero bueno, en el proceso decía una vez sentada la plata con el mercurio, sacaron lavaderos y se ponían unas bolsas concentradas a escurrir, para, sobre todo para, para algo de mercurio. Pero aquí digamos que quedaba la plata pella Y otros procesos finales era lo que se hacían en las capelinas, o sea, por sublimación sacabas mercurio, sacabas impurezas y te quedabas con una, una, una torta un poco más refinada de pella. No alcancé a ponerlo aquí en la parte final, pero por ejemplo, en, en Antunes queda grabado luego les paso a página, pero Antunes te dice que cuando eh, es la, la, la toma de Granaditas, obviamente muchas de las haciendas de beneficio se interrumpen los procesos que estaban generándose en ese momento. ¿Qué hace? Después creo del mes, mes y medio, pasa un regimiento y se llevan a la Ciudad de México todo lo que se quedó en las etapas de salida de las haciendas. Por ahí, Jacos, perdón, iba a decir algo. No, no, por ahí, bueno, les comento, es bien interesante, lo hubiera puesto... Pero es bien interesante porque, recuerden, nosotros no alcanzamos a generar monedas, pero había procesos de intermedios metalúrgicos que cuando pasó lo de la independencia se interrumpieron. Entonces, como que recuperaron, ¿no? Bueno, como recuperaron los hacendados esa parte y al fin, como un mes y medio después de la toma de la lóndiga, pasó un regimiento español y se lo lleva a la Ciudad de México, pues para, para terminar el proceso de, y que se les pagara esa producción. Bueno, bajo ese proceso, esto ya describimos el patio, vámonos a la carnita, ¿no? Ah, disculpa. La cartografía histórica de las haciendas de beneficio. En primer lugar, el estudio que yo pretendía hacer te pedía dos cosas. Ubicar geográficamente la hacienda y ver cuánto producía. Eso fue el interés. Entonces, bajo ese proceso, empezamos a sacar fuentes de información. Uno de los básicos fue Marmolejo. Marmolejo, como te describe en uno de sus tomos, te va haciendo, te describe cuartel por cuartel y te dice, aquí en este cuartel, por ejemplo, te dice, estaba la hacienda de Jalapita. Colindaba con la hacienda tal, había tal barrio tal. Entonces... Si nosotros tenemos más o menos ubicado el lugar donde está la hacienda y todavía recuperamos la memoria histórica de los nombres de los callejones, puedes reconstruir la traza de la hacienda. Ese es un punto muy importante. Luego, eh, aquí te menciono, también tomamos en cuenta las cuatro características que debería tener una hacienda de Jal para funcionar, y una hacienda de beneficio. Ser sitios cercanos al río, ojo, no para agarrar el agua para el proceso. En el, en el, patio, en el patio, nosotros en Guanajuato generalmente el agua no la agarrábamos del río, porque el río generalmente va seco, generalmente. Entonces, se usaba más bien para desechar los jales y residuos. El río era el vertedero, nuestra presa de jales. Dos, que tuvieran poca inclinación, porque el proceso de patio requiere que sea una zona relativamente plana, como lo vimos en las fotos. Y tres, esto era optativo, pero también era deseable que estuvieran cerca de las vías de transporte que llevaban a las minas, para no tener que recorrer tanto trayecto desde la mina hasta el lugar, aunque pues, eso era es un proceso que te llevabas y al menos una extensión mínima de un cuarto de hectárea para que te fuera redituable económicamente tener ahí la hacienda. Esto es, este, este último punto sería discutible porque recuerden que estaba el proceso de los angarros, el término hermoso que los angarros hablan de, la, de no son haciendas, o sea, son pequeños puntos donde procesabas de manera artes, más artesanal todavía el proceso. Entonces los angarros es un punto que realmente queda aquí a la, digamos, no cubierto en la tesis, porque es un proceso tan informal que no habría una forma muy fácil de medirlo, pero existía. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Finalmente, con esas premisas, empezamos también ahora las fuentes cartográficas. 1873 tuvimos chance, está este mapa que yo vi, creo que algunos de ustedes ubican. Este mapa está atribuido a Juan N. Contreras, un ingeniero que ya mencionamos ahorita en el libro de los maduros. En esta parte aparece nuevamente porque él hace este mapa con la ayuda de los alumnos de la Escuela de Minas de entonces. Y asesorado Luis Campa y Luis Ledo, Ledo de la Rhea. Este es un mapa maravilloso porque te relata la gran cantidad de plantas de haciendas de beneficio que estaban en la ciudad. Entonces, este es uno de los insumos. Eh, aquí, nada más, Juan N. Contreras también es el que diseña el Palacio Municipal de León, o sea, era un ingeniero de todo a todo. Y luego utilizamos el mapa que, que viene en el, el imperdible libro de, de Marina Lara Mesa, que es el de las tecnologías de uso del suelo las haciendas de beneficio en Guanajuato donde te reconstruye este croquis, donde te ponen los, los map, lo, las haciendas entre 1760 y 1780, ya son fuentes cartóricas. Y hay algunos mapas, este por ejemplo, no alcancé a ubicar la fuente, pero también me sirvió mucho. Este mapa también te da algunas de las haciendas de beneficio y me corroboraba dónde estaban. Entonces, si se fijan, la gran ventaja de Guanajuato es que su traza sigue imperdible desde 1780 10.700, no, más yo creo. Es una, es una traza que no cambia, entonces esto te ayuda a situar con un particular interés los lugares. ¿Qué fue el trabajo? Eh, georreferir, o sea, poner coordenadas a los puntos que eran fácilmente ubicables y luego mapear los sitios que quedaban. Entonces, por ejemplo, en esta primera parte ustedes pueden ver eh, San Pedro, que es donde está la el Real de Minas ahorita, y enfrente lo que sería pues, la, la subida al Nieto Piña es donde estaba la mina, digo, la hacienda más grande de beneficio que tuvo Guanajuato, al menos en los registros que yo tengo, que es la de Rocha. Entonces, San Pedro de Rocha y Rocha, que por ejemplo, a mí cuando vi los textos, me costó trabajos que tenía, ah, no, no es no la misma hacienda, son dos haciendas vecinas, pero son dos haciendas diferentes, y empiezas a ver el cantador que siempre nos sirvió. Entonces, aquí empezamos a ubicar esta hacienda de Rocha, eh, San Pedro de Rocha enfrente, los cipreses, que ahorita, no me recuerdo este dato, los impresos le pertenecían en 1880 a a Ignacio Ibargüengoytia, que ahorita lo vamos a nombrar, Norialta, la clásica que vemos siempre, Puerta Grande, que aquí sí tengo que decirle, Puerto Grande la tomé en la zona de pastitos, pero realmente no hay una definición muy precisa de sus límites. Sigue la del cantador, pardo y del Carmen Ojo, no significa que éstas hayan existido simultáneamente en el tiempo, significa que tenemos constancia de su presencia. Y ese es lo importante, porque la barrera de tiempo aquí está ruda. Hay, hay haciendas que existieron en 1650 y terminaron en 1700. Y hay haciendas que arrancaron en 1850 1850 y terminaron en 1880. Aquí el chiste fue ver su ubicación geográfica aproximada, pero basándonos en mapas o en ubicación real. Entonces, nos movemos a la siguiente. Por ejemplo, San Matías. Aquí la puse, es la mitad, pero puse porque es donde está... La Universidad Escuela de Minas no podía decantarla, pero por ejemplo, la escalera me costó trabajo porque escalera, los mapas, algunos mapas te la sitúan más pequeña, algunos mapas la agarran desde los ríos hasta enfrente de San Matías. O sea, sería larguísima. Entonces, si te fijas, o sea, esa, esa parte y Salgado son haciendas que todavía puedes realmente excavar sin vientos y estar revisando, dices, es que aquí, aquí estaban los muros, hasta puedes ver más o menos cuáles eran las instalaciones que había. Escalera está, es un, es un punto importante estudiar todavía. Y en este caso, apongo ah, pongo escalera nuevamente. Entonces, si se fijan, este fue un punto importante porque me permitía, entre el texto de marmolejo y los planos antiguos, estar colocando dónde estaban las antiguas haciendas, sus puntos. Pero afortunadamente hubo todavía un nivel más detallado de información, que es en el que todavía estamos trabajando. Y bueno, yo me voy a morir y espero que mis alumnos lo continúen en este punto que son las antiguas, de las haciendas más detalladas de forma. Obviamente, la primera que salta es Salgado. Ahí tienen ustedes la reproducción del texto de la maestra Marina Lara Mesa, donde está la traza de Salgado, creo que esta la hace el ingeniero Martínez Ríos, por ahí, no me acuerdo bien la fuente, pero bueno, está el mapa y se puede reconstruir. Y el propósito fue ajustarla a la traza, si pueden ver ahora, cómo, dónde quedaría la traza urbana de la hacienda de, de, de Salgado. Ahí donde corresponderían sus límites, donde estaría la troje, donde estarían los molinos chilenos, donde estarían toda la información de acuerdo a lo que viene el texto. Esta fue la más fácil de reconstruir porque yo nada más, la verdad, tomé los datos que da la maestra Marina Mesa. Es un, un trabajo excelente. Entonces, bajo esa misma premisa, empezamos a trabajar las otras opciones. Esta es la hacienda de Purísima de Marfil, importantísima en el punto histórico, porque es la última hacienda que se registra con actividad del proceso de patria. Entonces, esta es famosa, nos vamos a acercar, está en Marfil, y ahorita todavía este torreón lo tenemos todavía, la, bueno, hace dos años todavía estaba, espero que todavía. Y este torreón es el que te sirve de referencia para situar las fotos de Corgan de 1906. Vean, es el mismo torreón, y vean el proceso de patio. Está la, la, la casa A, está el torreón C, y el patio está aquí. Y esta foto, ahora la vemos, vean los mismos puntos de referencia, bella, ahí ven el patio. Y luego lo vemos del otro punto de vista. O sea, el, proceso, el fotógrafo hizo lo mismo que con los selfies ahorita. Se fue y fotografió la zona en 1906. Entonces, es la misma hacienda vista desde puntos punto de vista distinto. Y la ventaja es que puedes calcular, y esto es importante, la, la, el tamaño del patio. Esto es muy, muy interesante, lo vamos a ver al final, porque con el tamaño del patio podemos inferir cuánta producción tenía anualmente. De tamaño del patio, así como él está a la pedrada. Ese fue uno de los, también de los conceptos de la tesis. Si sé cuánto mide el patio, sé más o menos cuánto produce en condiciones normales. Entonces, nos vamos así y nos vamos a Rocha. Hacienda de Rocha, lo que es el, anti, el Real de vinos Actual, y agarramos el mapa de Tillman de 1866 y lo situamos, ahí lo pueden ver, lo que sería su tamaño y su ubicación dentro de una foto un actual. Pues. Se reconstruyen los trabajos. Las, la lóndiga de granaditas, que fue también, no es la última, pero fue las últimas que siguieron trabajando. Y ahí, nos, aquí agarramos herramientas más rudas. Este es un levantamiento de, de fotogrametría con dron, para poder ver más o menos cómo está la estructura ahorita de la cuadra. Es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo después. Y hay fotos donde te dicen, esta foto es de un poquito antes de 1900. Vean, dónde está está tomada más o menos los saltos de la lóndiga, y vean cómo estaba el patio. De, ese, de lo que era la, la hacienda de Granadita, y el torreón, el torreón, este mismo torreón, aparecen las dos fotos, y en esta foto, pues, te das una idea del torreón más o menos, ¿dónde estaría ahorita? Bueno, ahorita de lo pusimos donde están los baños rusos, pero, o sea, esto te dice cómo fueron los espacios que eran de las antiguas haciendas, cómo poquito a poquito los fuimos haciendo, sí, ingeniero Arcos, perdón. El torreón que mencionas ahí vendría siendo la noria, ¿no? Porque estaba precisamente en, en, en donde se juntaban los dos ríos, o sea, el río que venía de San Javier y el río que venía por la cañada principal. Sí, es una muy buena hipótesis, Inge, porque realmente nosotros no, no teníamos acceso a agua para el proceso. Entonces, ¿te Así es. lo tocabas? Eh, eh, no me animé a ponerlo realmente aquí, sí quise irme con los datos más estrictos y realmente hasta donde terminé la tesis no encontré mucha literatura al respecto de, de, del funcionamiento de las norias. Sería súper interesante porque cada hacienda debería tener o, o, o, o, su noria. Si no, somos se el agua... Entonces, aquí el, el problema es que, bueno, bien los hubiera, ojalá hubiéramos rescatado y hubiéramos reservado este, este momento. O sea, porque todavía la foto significa que hasta hace 80, 90 años existía, pero bueno, ahorita ya lo que tenemos ahí, y es uno de los puntos básicos, ¿cómo nos hemos apropiado de los espacios de las haciendas de beneficio? Y luego nos ponemos rudos de que es que no cumple la estructura. No, pues es que tú lo agarraste. Pero bueno, déjenme controlo porque es un tema rudo. Sí. No, Acto olvídate, que... tiene muchas aristas. El muchísimas. Y otro, otro que me encontré y me dio mucho gusto fue la, el croquis de la Hacienda de Casas Blancas. Este, este croquis es de uno de los libros también de, de La Rana y la Hacienda de Casas Blancas a mí me llamó mucho la atención porque en los textos de Boncún, bueno, cualquier viajero que, que vino a Guanajuato, su primera referencia de Marfil no de Guanajuato, sino de Marfil era siempre esta Hacienda, siempre hablaba de Casas Blancas. Entonces, para mí fue así, Casas Blancas, ¿qué onda? Casas Blancas la pudimos ubicar al menos en este croquis también, la tenemos ya ubicada con dos rastres y donde está trabajada, y afortunadamente si nos damos una vuelta ahí por el barrio de donde está ubicada, pues vamos a poder ver la capilla, la capilla y parte del patio están digamos en buenas condiciones para ser observadas, al menos hace dos años que me alcanzaba la última vuelta, entonces Casas Blancas sería excelente, o sea, poder recuperar la planta y poder situarla en el contexto histórico que tiene, porque todos los viajeros de Guanajuato siempre les nombraban casas blancas como la, la hacienda de entrada a Guanajuato, siempre. Entonces, bajo esa premisa, eh, la siguiente, pues ya es muy conocida, pues no puede ir más chateada, es la planta de, de pastita, cuando, esta es la planta industrial, cuando era hacienda por patio, y esta es justo la misma planta, pero ahora, cuando ya pasó hacia anulación. Esta pastita es de las más documentadas, porque les comentaba que lo trabajó, Bernard McDonald, y él publicaba mucho en las revistas norteamericanas de su época de minas. Entonces está muy, muy documentada. Y también está muy documentada. Y por ejemplo, ya está en la, eh, ya puesta en cianuración, y dónde estaba cada espacio, dónde estaban los molinos de la circuladora, los tanques de agua. O sea, en, en pastitas se puede reconstruir fielmente porque hay mucha documentación. Y obviamente también hay muchas fotos. Esta foto es de cuando era Hacienda de Beneficio. Se ve el patio enorme para trabajar. Y esta foto es de cuando ya en donde antes estaban los patios, ya están ocupados por los tanques de cienogración. Eh, las letras te indican lugares pre, pre prominentes. C es donde está la casa del foreman o pues el, del manager, el mero mero. Y aparecen las fotos de antes y de después esta casa todavía existe. Afortunadamente, esto les digo que pastita, la, la broca es que nos dejaran entrar los dueños de las casas, pero se puede reconstruir muy bien. Entonces, si se fijan, bajo esta premisa, teníamos diferentes grados de acercamiento lo que nos daba el texto marmolejo, lo que vimos en los mapas de los tres, cuatro mapas que tuvimos acceso y las, las plantas exactas de las haciendas de beneficio. Y aquí nos vamos a lo que, al, al inicio, las haciendas como beneficio de la ciudad. A Jofrín, en, el, en 1973, describe en pocas palabras que la ciudad estaba hecha a la buena de Dios. Y siga la fecha igual, lo que lo hace preciosa. Y te pone, aparte de, de criticarnos, pero bueno, te pone una vista, de que es de las primeras, casi casi del mismo punto donde está el mapa de Rosuela, 1763 a Cofín, más o menos se parece mucho. Pero aquí lo interesante es que eh, en 1883 el ingeniero Ibargo Engoitia nos señala y nos dice, mira, las, otras, los, las minas en producción son 54 y son estas que ven ahí, si las pueden ver. Y lo interesante es que todas esas minas, aunque están lejos, Santa Rosa, Santa Clara, en la luz, socavó la libertad o la fragua, todas esas minas o la gran mayoría hacen su proceso de beneficio en Guanajuato. Imagínense la friega de traerse el mineral de todos esos sitios de producción y te llama la atención, te dice, ¿por qué hace eso? Bueno, lo vamos a ver después. Eh, entonces nosotros aquí, a Cofrín te dice, la ciudad está hecha de manera desestructurada. Y en Sedatu, ahí nos pusimos a documentar un poco, Sedatu maneja que en Guanajuato, bueno, Guanajuato en México existen principalmente tres tipos de tipo de traza de ciudad, tipo plato roto, Guanajuato es el representante completo, las ciudades ortogonales, Puebla, la Ciudad de México, y otros de tipo anular como Aguascalientes. Ojo, no va a con los urbanistas porque aquí se que hay muchas broncas, pero obviamente la que me preocupa, que es Guanajuato, dice traza de tipo plato roto. Entonces, la tripa de, plato, la de tipo de plato roto te dice que es la más irregular y primitiva de las tres formas. Indica un desarrollo urbano sin planificación y realizado de manera rápida que respondía a los medios de transporte más utilizados en el momento de su conformación: peatonal y de tracción animal. Creo que coinciden con más o menos de que sí es el caso típico de Guanajuato. Entonces, bajo esa premisa, y ya habiendo tenido toda la, la, la información, Aquí está el mapa final de 64 haciendas de beneficio, del cual conocemos su ubicación, su nombre, y más o menos sus características en el tiempo, 64. Y según los mapas que vimos, a fines del siglo XIX, 1880-1890, habían producción entre 35 y 40. Eso significa que al menos 25 ya no jalaban. Entonces, en este punto vamos a hacer el acercamiento. En Marfil aparecen los nombres y las haciendas ubicadas, las principales. Ya ustedes esa zona a la que conocíamos, que es la que decimos que tenía mayor presencia de Haciendas. Marfil, en Pastitos, nos vamos y tenemos Hacienda Rocha, Sacramento Barrera, Decantador, Pardo, Patrocino, que enfrente. Luego nos movemos a San Javier y tenemos San Matías, San Javier, Santa Rosa, Escalera, etcétera. Ya está más detallado. Y tenemos Pastita, la olla, que son donde tenemos como la parte más vieja. La pregunta que es la que te hacen los alumnos, ustedes ya no, pero los alumnos generalmente, Inge, ¿por qué junto al río? Obvio. Y aquí la pregunta era, pues, porque con el agua del río beneficias. No. Este es un punto que a mí me costó trabajo. Y lo amarré con tres datos. En una obra clásica que es de Blackwell, este señor es un libro super, Minería y sociedad en México Colonial, te destaca y te dice por, por ciudad cuáles fueron los tipos de tracción con las que jalaba las plantas de beneficio. Vean, Pachuca te manejaba tracción hidráulica, usaba los arroyos o, o el río para mover los insumos de las haciendas Y ellos tenían 59 haciendas por tracción hidráulica y usaban animales en 23. Taxco, mismas condiciones climáticas que siempre tienen fuerte cantidad de agua, 63 minas de beneficio por tracción hidráulica, solo 18 por tracción animal. ámonos a las partes secas del país. Zacatecas, 65 haciendas, todas de tracción animal. Guanajuato, 44 haciendas por tracción animal, solamente dos por tracción hidráulica. ¿Qué te está diciendo? Que en Guanajuato no teníamos acceso a fuentes de agua constantes para hacer movimientos de tracción hidráulica. Ojo, nos vamos ahora, es la primera opción. Vámonos a los que hicieron la chamba. Vean la, esto yo creo que la reconocen ustedes porque somos conocidos, bueno, somos historiados hasta cierto punto. Estamos viendo una, una traza de lo que era eh, la, conduc, la conducción de la presa, de la presa de la planta de bustos a la comercial mexicana actual, siempre se me olvida, bueno, a la hacienda purísima de flores, y aquí reconstruyo la traza desde bustos, y cómo fue la traza aproximada que reconstruí yo para llegar, para bajar toda la, todo el, el, la pulpa de mineral de bustos donde se trituraba, hasta purísima de flores donde tenían los tanques de cianudación. La pregunta es, ¿por qué hicieron eso? O sea... Nosotros en metalurgia estamos acostumbrados a que todo el centro industrial te hace toda la chamba. O sea, en el mismo lugar empieza el proceso de trituración, bajas molienda, vas al proceso de flotación o de cianuración, y terminas ya después de cantando ajales, pero todo está en una misma área. Entonces, esto obviamente, dirían mis, mis parientes, esto es porque un ingeniero lo pensó, ahí en un libro, en el libro de Percy Martin, que es muy conocido en 1906, como son norteamericanos y son ingenieros, los que hacen este libro y sabe lo que, y tiene interacción con la gente que estaba procesando, te lo dice Dice, es interesante comentar que el proceso conjunto de molienda y cianuración se hacía completo en cada planta, excepto en la hacienda de bustos. O sea, aquí estamos hablando de cianuración, pero aplica, ¿eh? Excepto en la hacienda de bustos en Cata, donde se ejecutaba solo la molienda del mineral, pues debido a que no tenían un flujo de agua cercano al cual arrejar los jales de cianuración, este proceso posterior se realizaba en la hacienda de flores. Esto lo relata el texto. Y luego te lo luego otro texto, dice, la posición del sitio de Molino de Bustos, o sea, allá en Cata, en un valle estrecho con poco flujo de agua para eliminar los residuos, hizo necesario un experimento un tanto atrevido, el de separar la sección de trituración y concentración a casi una milla de distancia de la planta de ciennubración, que debería ubicarse en la corriente principal del distrito, el río Guanajuato, donde hay agua suficiente para eliminar los residuos ojales descargados. Entonces, ¿qué nos está diciendo el libro de Blackwell y esta literatura te dice, ojo, Estaban cerca del río, porque ahí depositaban los jales. No, sacaban de allí el agua para el proceso. no, era el propósito principal. Era tener un sitio donde depositar jales. Ya con la inundación de 1905, pues ya veremos. Y ya en la litografía de Ward, pueden ver esta, la litografía esta es de 1827, vean. Vean, la, lo que que pues ahorita, aquí se ve la la la está la la la Policía policía Flores, y y ahí vean todo lo que está en el río. Pues, pues es puro y esta Y foto misma foto, la vemos 100 años después, 1925, ya en lo que es la antigua, la antigua Ford, y vean cómo está el río y la misma situación. Los mismos jales y depósitos hay de diferentes tipos, pero también mucho jales aquí trabajado, 1925, y ahorita este es el espacio que estamos viendo. Entonces, si nos estamos viendo, aquí revisamos, Hacienda de Flores, aquí sí ya se el acercamiento donde están los tanques de cianuración, lo que es ahorita el estacionamiento, de digo de la Comer, creo que ya cambió pero bueno, Ahí estamos viendo los tanques de Si esta foto es clásica. Estamos viendo cómo utilizaron el patio donde está el estacionamiento para poner los, los tanques, 1905, 1906. Pero es bien interesante porque te relata que no lo pusieron la cianuración en buscos porque no les daba el flujo de agua para aventar los tanques. Entonces, bien interesante ese punto. La otra hacienda que también perduró, ya estamos viendo, fue purísima. Hay fotografía de esta de Cipreses, que es donde está enfermería ahorita. Ahí lo pueden ver, está la, la norialta al fondo. Y en la zona de, de, de acá de cipreses de porque no hay altas cipreses, está todavía funcionando el proceso de... de, de. Están integrando los reactivos. es fotografía, entonces, reciente. Bueno, finalmente, aquí, dejen de adelante un poquito, digamos un poco de tiempo, en, en el libro de, de Antunes, hay un cuadro maravilloso, ese cuadro es el que nos da, en sí me dio la pauta a toda la tesis. En ese cuadro te dicen, estas son las minas que están trabajando en 1883, con la producción de cada semana, y luego te dice en qué las haciendas de beneficio que están trabajando en ese tiempo. Hay 54 minas trabajando. Ah, no me la puedo brincar. Eh, Ibargüengoyt a Jorge, nieto de, del ingeniero Ignacio, te lo dice y avienta como una, como una retórica de Guanajuato, dice, crecí entre mujeres que me adoraban, querían que fuera ingeniero. Ellas habían tenido dinero, lo habían perdido, y esperaban que yo lo recuperara. Don Jorge Ibargüengoyt un gran escritor. Pero pues bueno, ahí te lo hice. Faltándome dos años para terminar la carrera, decidí abandonarla para dedicarme a escribir. Las mujeres que había en la casa pasaron 15 años lamentando esta decisión. Más tarde se acostumbraron. Hay que recordar que, don, bueno, don Jorge Ibargüengoy ya pues, realmente es uno de los grandes escritores mexicanos, pero aparte tiene la avena guanajuatense, ese del sarcasmo sabroso que lo tienen. Pero me gustó mucho porque pues el abuelo, Don, Jorge, don Ignacio es el que hace este cuadro que estamos viendo, y aparte durante un tiempo estuvo trabajando los cipreses. Entonces, ¿sabían, sabían de la parte minera? Bueno, me, me rector traigo. En 1883, esta es la ubicación de 51 de las 54 minas que nombra con producción este el ingeniero de No encontré tres porque realmente no las encontré, o sea, no sé físicamente dónde estaban. Por ejemplo, Cucurruzola. Es una que me cae a la mente. Sé que hay un, hay un fraccionamiento por allí yendo ya para, para Santa Rosa, que se llama así, pero no sé dónde está la mina. Pero al menos ya más o menos traté de ubicarla. Pero todas las demás eh, pudimos hacer la reconstrucción de dónde estaban. Que este, por ejemplo, para mí como, como estudiante y como profesor, me preocupaba. Estoy hablando de minas donde no sé su ubicación. Entonces son minas que, que me dice ya estas minas produjeron tanto, ¿dónde estaban? Pudimos encontrar 51 54. Entonces, de esta manera, el chiste también era ver cuánto, más o menos cuánto se tardaban en mandar a la hacienda, etcétera. Pero, entre otras cosas, te decía cuánto producían semanalmente. Y al mismo tiempo, en ese cuadro de Eduardo Engoytia, te dice, estas son las haciendas que están procesando, son 35. Esta es una de las preguntas, creo que me hizo Linge Arcos, que me dice, ¿y cuántas? No, fue Linge Esparza, creo. ¿Cuáles eran las haciendas que estaban produciendo en el tiempo? Sabemos que en 1883 eran 35 y sabíamos cuánto producía cada una de ellas. En este mapa, ya que sabemos eso, en este siguiente mapa, déjenme adelanto, viene y te dice la hacienda, los arrastres chicos que tenían, los arrastres grandes, cuántos quintales tenían produciendo. Y eso es lo que te dice en el cuadro. Aquí me retrotraigo porque entonces tuvimos que hacer la chamba de un montón cuántos kilos son, una carga cuántos kilos son, un quintal, ¿cuántos kilos son? Y una arroba, ¿cuántos kilos son? Entonces, con esas nomenclaturas activadas, sacamos las tonel el total de toneladas anuales que producía cada hacienda. Ojo, con un cuadro de un ingeniero, confío en él, que es Goitia, que te dice, arrastres chicos y arrastres grandes". En 1883, para no hacernos bolas, 35 haciendas producían al año 171,977 toneladas. Pro no producían, procesaban. Recuerden, eso era mineral bruto que entraba. Luego habría que checar cuánto era oro y plata realmente, pero procesaban 171,977 toneladas de mineral, no, no, de, no de oro y plata, sino de mineral que contiene plata. Y esto ya no sirve mucho porque ahí, y si esa es la, la pregunta dije, en 1883 esta es la distribución de las haciendas de beneficio y el cuadrito indica, si es un cuadro grande, indica que es una producción grande. Si son cuadros pequeños, indican la producción pequeña. Entonces, la mera efectiva era la hacienda de Rocha, que producía 194.29 toneladas a la semana. Eso era lo que procesaba. Entonces, por ejemplo, la, una Chirris, era la, la hacienda de Durán, todavía funcionaba, 87 toneladas. San Javier, 149, 144. San Matías, 92. Escalera, 137. Esto, totalmente tomado del libro de la tabla de Ibargo en Pero esto te da una idea de que eh, en 1883, esto es 25 años antes de que se cambiara hacia anuración, la ciudad de Guanajuato tenía harta actividad de planta de beneficio en toda la zona. Y si se no se concentra, sigue teniendo desde el norte San Javier, San Matías, Escalera, de Luna San Joaquín, en la, allá en la zona de Pastita todavía tiene San Pasti, eh, Vicente Pastita, San Francisco Pastita, San Jerónimo, San Agustín, o sea, tiene presencia en toda la ciudad. Esto significa que realmente hasta que llegó la anulación tuvimos harta actividad de plantas de haciendas de beneficio en Guanajuato. Bueno, finalmente, ya con esta premisa, y aquí lo que tenemos chance de sacar es que si no tomamos en cuenta la recuperación, en ese año específico, la ley promedio de beneficio para la hacienda fue de 700 gramos de plata por tonelada y un gramo de, de tonelada de oro. O sea, nos mantenemos en los estándares, 1883. Y finalmente, un ejercicio, lo voy a hacer muy rápido, pero un ejercicio que yo quería hacer muy importante es, si nada más conozco el área del patio, ¿puedo calcular cuánto producía? Entonces sí, teníamos el área total que ocupaba cada, cada ciclo, vamos a manejar ciclos de producción, que ocupaban 35 a 30% del patio completo. El espesor o altura de la torta, 20 centímetros, entonces si tenías el, el área, el, el volumen ocupado y el espesor, podías calcular el volumen de la torta que tenías, y si tenías el volumen de la torta, y por una densidad de 2.5, te daba el tonelaje que se procesaba por ciclo, por cuatro ciclos parejos al año, esto significaba que el tiempo de procesamiento de la torta era muy, más o menos parecido, tenemos un total de tonelaje calculado que tenemos aquí. Por ejemplo, Salgado, con este cálculo, me dice que procesarías 7,949 toneladas al año. Me voy al cuadro de Goitia y el Ibargüengoitia me dice que se producía 7,841. El mismo proceso para Rocha, el área del patio lo obtenemos del, del Proquis. Sacamos todo el procedimiento, 3,658 toneladas y en Goitia como comprobación, dice que se produjeron 3.769. Entonces, este es un punto bien importante porque podemos calcular por el tamaño de patio que saquemos de planos antiguos, de croquis, o si tenemos ahorita LIDAR, o sea, esa tecnología que nos permite ver las partes planas, podemos decir lo que llegaron a producir cada hacienda. Este este para mí es inédito, no no, no lo he visto publicado en otro trabajo, este fue un muy buen ejercicio. Y finalmente, ya que sabemos todo esto, eh, en los textos de la doctora Damarina bueno, de, de, de los grandes historiadores que tenemos en Guanajuato, te menciona siempre que las cuadrillas o sea el grupo de trabajadores se establecían alrededor de las haciendas de beneficio. Esto es interesante porque si ya sé dónde estaban las haciendas de beneficio, pues yo ya puedo empezar a modelar cómo se creó la ciudad. Entonces aquí lo primero, bueno, asumimos dos puntos interesantes nada más. Uno, que eh, se generaron eh, lugares alrededor de cada hacienda para habitaciones para los trabajadores y familias llamadas cuadrillas. Ahí tenías la gente que te daba tus taquitos, etcétera. Y también como lugares alternos para almacenar o abastecerte de, de insumos, carpinterías, herrerías, carcerías para los caballos, trabajadores de cuero, etcétera. Entonces, bajo esa premisa, hicimos un ejercicio que le llamamos buffer en sistemas de información geográfico, pero más especializado. Buffer es estableces un punto central y dices... Dame distancias o tiempos de recorrido. ¿Cuánto puedo recorrer en tres minutos, en cinco minutos, en 20 minutos? Entonces, lo que nosotros pensamos es dentro de la hacienda y yo pienso que me voy a poder establecer a tres minutos del centro de la hacienda, a cinco minutos del centro de la hacienda y a 10 minutos del centro de la hacienda. Entonces, ahí tiene su primera aproximación. Estos son las 64 haciendas, su punto central, su centro, le llamamos muévanse, caminen, siguiendo los callejones, ¿eh? no van a caminar a lo libre, vas a caminar siguiendo los callejones que están cercanos a la hacienda. Entonces, si tú al norte de la hacienda no tienes callejones, tú no puedes crecer para allá. Esa es la premisa. Si tienes a callejones, puedes ir sobre ellos. Esta está viendo la mancha, no sé si me puede confirmar, Inge Esparza. Ahí, ahí. si ¿Sí puede ver la mancha naranja. Sí, claro, la, ah, okay. lo, naranjo, sí. lo este y el contexto amarillo que sería la zona urbana actual, entonces pues es una okay. representación, ¿no? Es correctísimo, ingeniero. Está, muy, está, muy está bien. increíble porque, pues sí, a través de eso, pues estableces cómo cómo se fue dando la ciudad. O sea, se tenían, tenían, tenían que establecerse alrededor de las haciendas. Así es. O sea, es lo que haría cualquier persona, ¿no? Si no me restringen, pues yo no voy a irme tan lejos del sitio de trabajo, más si sé que trabajaba 16 o 18 horas diarias. Entonces, aquí son a tres minutos. En la siguiente slide, la mancha se vuelve azul. Ese sería el recorrido si me alejara a cinco minutos caminando del centro de la hacienda. Y me Qué voy a, a... Al sistema de organización eh, feudal. Totalmente. Eso, más o menos <risa> <risa> operaba de esa manera. Se transfiere a América eh, de manera directa con las haciendas y es un copy paste. Un copy paste, exactamente. Somos un carcazón guanajotense, ingeniero. Entonces, el último <risa> es en verde, es cuando te alejas 10 minutos caminando de cada centro de la hacienda. Híjole, pues una imagen dice más que mil palabras. Si ustedes ven la forma, verde que es caminando 10 minutos del centro de la hacienda siguiendo los, los callejones, pues ven que hay una gran similitud con lo que es la mancha real, la mancha actual de la ciudad de Guanajuato. Totalmente. Oye, pero una, una pregunta, ya que habría, más o menos ya estamos dialogando, sí. este, ¿dónde, ¿dónde se establecían los mineros, los que estaban en las minas? Pues deberían de estar alrededor de las minas, ¿no? Totalmente. En sí, por ejemplo, eh, con Cabrejos, eh, yo que te tengo una idea que dice, eh, lo citó así, en la parte alta de Guanajuato estaban las minas, en la parte de abajo estaban la, las, las haciendas. haciendas. Pero, creo que la idea como tal es, es, digamos, en espíritu correcta. Aquí, por ejemplo, hay zonas donde vas a cruzarte, o sea, donde, por ejemplo, Durán, la hacienda de Durán, pues ya está sí, más bien en un área de influencia de, una, de, las, de las minas de rayas. Claro. Yo aquí, eh, insisto, es un primer acercamiento, yo lo veo aislado. Creo que puedo respetar en esencia que la mancha urbana actual, pues sigue totalmente las haciendas de beneficio. Ahora, ¿qué tanto puedo correlacionar? Ay, es que aquí es bien interesante. Por ejemplo, el pueblo de Cabrera, la parte donde está Rayas. Si ahorita nosotros vamos a esa zona entre Garrapata y, y Rayas, está solo, o sea, está pelón, no hay, no hay viviendas. Ve las fotos de hace 110 años y es un pueblo. Entonces dices, ay, hijo, o sea, si, aquí es, un, es una tarea que tenemos que hacer, pero con el IDA se puede sacar la vegetación y ver todas las, todas las ruinas. Sí es súper interesante hacer eso, porque toda esa parte que ahorita nosotros vemos que siempre fue cero, no, o sea, las fotos no te mienten, allí era un pueblo. Entonces realmente digamos que nosotros, eh, el, la parte urbana de Guanajuato, Hacienda. En las márgenes, un punto de interacción entre Hacienda y Mina. Pero realmente, en la parte que no vemos aquí, que son Rayas, Valenciana, Cabrera, o sea, toda esa parte, ahorita deben, debemos de, de ver que en un momento dado estuvo poblado. Siguiendo la misma premisa, la gente trabajaba en la mina, te ponías alrededor de la mina. La gente trabajaba en la hacienda, te ponías alrededor de la hacienda. Por claro. ejemplo, eh, ingeniero, en el mineral de la luz, eh, pues era más importante que Guanajuato. Prácticamente hubo mucha migración este, española. A este, al mineral de la luz? Pues, híjole. Lo que pasa es que el mineral de la luz del, desde el principio sí, sí se planeó, en, en Inge. Si no mal recuerdo, ellos te, se planearon de 1840 a 1850. Entonces, ahí por ahí un texto, no me acuerdo exactamente, pero te dicen que se nombró agrimensores para que hicieran la traza de la ciudad. Entonces, ellos, si se fijan la luz, es la planicia es al revés de nosotros. Ellos están en alto, sigue la traza cuadriculada. Y las minas están todas en la, en la, en la sobre todo en la falda en la falda occidental de ella, Santa Clara, El oeste. ajá ajá y, y abajo. O sea, si los colocas por elevación, todas están 60, 50 metros por debajo de lo que es la planicie de, de, de la luz. El Oye, sí, ejemplo, ingeniero, mande. pero entonces esto nos llevaría a pensar que toda la zona de Valenciana estaba absolutamente poblada, teniendo como referencia sobre todo... El gran auge que hubo ahí eh, a, a finales de, del siglo XVIII. Totalmente, ingeniero. En sí, sí en no. algunos textos te relatan de que Valenciana llegó a tener por sí sola, Valenciana, 20, 25 mil habitantes. Okay. O sea, entonces Valenciana, yo la verdad ahí el punto sería, tenemos que hacer casi revisión arqueológica de espacios que ahorita están vegetados ya, con vegetación, que si tú desplantas y escarbas, vas a encontrar construcción. En sí, ay, no, no, no puedo decirlo porque es particular, pero hay dos tres particulares que han rescatado lugares ahí que estaban abandonados. Ya cuando sí, ves no. la traza en mapas de hace 120 años, ves con claridad las bardas que ellos ya rescataron. Entonces sí es un... Eh, en sí, valenciano, eh, habría que tratarlo desde mi punto de vista como un manejo independiente de Guanajuato. Claro. Porque son con, Bueno, pues todas esas condiciones. Aquí en sí, Guanajuato, lo simplifiqué yo porque las haciendas las estoy viendo como un todo. Hay, hay puristas, yo mismo diría, no, es que Casas Blancas tienes que tratarla bajo un estudio propio, patrocinio bajo un estudio propio, pero aquí estamos viendo, digamos, un comportamiento común todo, que creo, bajo la premisa que yo lo puse, cuando lo presenté en Valencia, sí me llamaron la atención, porque me comentaban que en sí uno de los puntos es que estoy considerando un mismo tiempo espacial, y que no, el problema es que aquí se abandonan sitios y no se vuelven a poblar en ocasiones pronto. O sea, hay minas que, que puedes ir y tienen 120 años que nadie las toca. O sea, son de alguien, pero nadie les ha metido mano. O sea, ni para construir una cazoncito. Entonces, es interesante. Mi este, sí, perdón. Mi y aquí, hay que, aquí habría que considerar aquí habría que considerar que todas las viviendas de la gente o las cuadrillas pues, famosas que estaban alrededor de las minas, pues eran viviendas de, de adobe, ¿no? Y a la hora de su abandono se pierden y la vegetación sí. las absorbe. Ah. Sí, pero fíjese, hay un caso particular, Inge. Yo, yo calculo por ahí que muchas se establecían sobre zonas donde guardaban animales. Así es. Entonces, digamos que no toda la construcción, pero al menos las puertas, las puertas principales, las ventanas, los amarres de los caballos deben de ser de piedra o de algo sólido que subsista. Sí, y eso sobre sí, ellas la... se establecieron. O sea, sería una teoría, al menos. Sí, sí, sí. Pero, pero es lo que pasa, lo sí, que no, pasa pero... en muchas ciudades, ¿no? En España y, bueno, al norte de México, que todo lo que era en realidad, bueno, el centro de la ciudad de México. Sabemos mm -hmm. las grandes pirámides, pero las viviendas Sí, como eran de materiales temporales, pues tendieron a desaparecer, desaparecer con el tiempo. Aparecer. Teotihuacán, si nos vamos a ir Teotihuacán. desde Teotihuacán, ¿no están recuperando esa misma situación. Así sí, es. En, en, en sí este proceso, o sea, es bien interesante porque es una dinámica que afecta a toda la población. En el caso de nosotros de Guanajuato nos llama la atención porque que haya sido Hacienda, y que haya sido una roca brava, nos permite que se haya mantenido mucho más pero Así también es. pues tiene un grado de desgaste que hay que colocar. Le digo, para mí el pueblo de Cabrera es para mí una cosa interesantísima, porque es un pueblo hecho y derecho fuerte. Ya la vegetación se lo trago. En sí, yo tengo varias salidas, tengo varios, tengo que salir a campo a esa zona y lo estoy poniendo porque no puedo ir solo, tengo que esperar que pues la pandemia, pero es, es, no puedo ir solo porque hay varios tiros, tiros de mina, que ahorita ya no están documentados ni por, ni por, las, ni por las compañías actuales. Pero tú revisas los planos de, sobre todo de la gente de Tesis de 1915-1920 y te dice, aquí está el tiro de Cabrera. Aquí está el tiro de la de Bienvenida. Tiros que no conocemos. Y es peligroso para nosotros movernos en esa zona solos, porque te vas en dos segundos. ¿Dónde Entonces, está Cabrera? Entre Garrapata y Rayas. Okay. En ese, ya ves que hace una curva. Toda sí. la parte superior del pueblito que se ve arriba, todavía lo describes. Todo eso era un pueblo completito. Hay una foto, no la traje. Hay una foto donde se ve eh, la, el pueblo completo. Y ahorita tú le ves la foto y dices, no hay nada. No, pues sí están los fundamentos y todo, pero todo es vegetación, ya se lo comió. Entonces, eh, oh, es que es fascinante, o sea, Guanajuato Guanajuato la, la, lo tenemos que ver como un todo, pero también eh, descartar por partes, porque si no, uno se vuelve loco. O sea, Guanajuato es enorme. Oye, ingeniero, ya llevamos bien? este, pues un cerca de dos horas este... No, no, no sé cuánto falte, digo, aquí no, nos acabamos, a ¿sí todo lo que quieras, porque estamos de esta foto. pero, pero no, no se preocupe. este, pues avancemos para, para terminar y hacer algunos comentarios todavía. Ok, nada, no, les voy a enseñar, esta era, esta era, la imagen final que yo me quedaba. Les okay. voy a, lo siguiente nada es un acercamiento, o sea, hacemos en corto, de dónde están las las haciendas y las manchas. Roja cercano a tres metros, azul cinco, metros, cinco minutos, perdón, y verde 10 diez minutos. Es un acercamiento nada más de la misma imagen. Esta sería nada más para que la viesen en detalle. Esta es en la zona del de, de pasito Aquí andamos en el San Javier y acá andamos en la pastita La olla Esta nada más es un acercamiento. Este se vea nada más así como, como ya cuando les pido los exámenes a los chicos. Dime los resultados, ¿cómo? y te vas por la hacienda lo que es ahorita. O sea, Usando haciendas se pueden ver varios usos. Yo agarré el que consideré más importante. Por ejemplo, en Casas Blancas, ahorita está la Secretaría de Salud y la Coordinación de Contraloría Interna. En Dodo de Dolores está la Tienda del Sol. En la del Chan está la Dirección de Atención a la Mujer Guanajuatense. Digamos que cuando llegue un reclamo, llegaran los, los fantasmas a reclamar a los dueños, les, les dijeran a quién pueden reclamar del, de que están ocupando su sitio. O sea, todas las, todas las haciendas están funcionando con algo particular ahorita. Por ejemplo, los sacramentos o están ensagados, pues el trozo, ahí está todavía la policía, está lista, o sea, todas nuestras obras, nuestras haciendas de beneficio concluyeron tienen un lugar o están ocupándose en algo funcional ahorita. Por ejemplo, aquí es algo triste, pero si piensas en Real de 14 dices, Real de 14 tuvo un tratamiento similar a Guanajuato, pero en Real de 14 pues ahorita no hubo un, un centro de población que prosperara. Entonces ellos siguen siendo, los fantanos tienen que reclamarse a sí mismos. Entonces, esto es interesante porque puedes sacar la principal, esto se hizo con sistema de información geográfica, una comparación de capas, dónde está la hacienda y qué hay ahorita en el 2018 cerca del tramo. Y Entonces estos análisis los podemos hacer por los sistemas y aquí esta última no corresponde a Hacienda, pero nos vamos a pasar en el tiempo 1883, ustedes dijeron dónde están las haciendas esta imagen corresponde o sitúa 1905 en 1905, solo 30 años después de esa imagen que vimos, solamente quedan, ya hoy ya no hay haciendas de beneficio de, de haciendas, son ahora plantas de cianuración, entonces nada más quedan documentadas en Guanajuato, queda San Matías Cinco. que está en la hacienda de Minas en, la, en, la, en el departamento de Minas ahorita está Flores, que es la que vimos ahorita de la Comer está pastita, que es la que vimos pues del, del gráfico, bustos que no es de sino de nada más, y esas documentadas dentro de la mancha urbana como plantas de beneficio. Ojo, ¿qué significa? Que de pronto espacios enormes que antes funcionaban como hacienda, se abandonaron. Tú vas en 1905 y estaban libres porque ya no se trabajaba Fue cuando se empezó ya a hacer el cambio urbano. ¿Dónde se fue? Perdón, ingesí Inge so sí, perdón. No, es que ahí es precisamente donde nacen los barrios. ¿Sí? A la hora que quedan las haciendas ya abandonadas por todo esto, entonces empiezan a generarse todos los barrios. Y es pues pegado a las cañadas y a toda la, la topografía y la geografía. De Guanajuato. La geografía. Pero entonces cuando viene el reclamo urbano ahorita, ingeniero, es que ¿cómo se pusieron a construir ahí? Espérame. O sea, el, yo como metaloguista lo digo, es que tú estás invadiéndome y yo, ahí era una hacienda. Ahí era un proceso de beneficio. No era una área sí. urbana. O sea, sí. pero porque... históricamente ahí el ayuntamiento, el municipio, las autoridades no podían hacer una planeación urbana correcta porque eran propiedades no. privadas. No, ingeniero, aparte, o sea, entran en un limbo jurídico, yo imagino. Es un lugar que se abandonó. Tiene un dueño que tiene 10 años que lo dejó, tiene todavía derecho sobre él todavía, pero ya no va a venir, o sea, ya no va a regresar realmente, o a lo mejor alguna vez regresa ya se vuelve un limbo jurídico, pues ya invadí, ya trabajé, ya puse, eso ya está fuerte. Oye, ingeniero, este, eh, yo quisiera un poco eh, reflexionar en el sentido de que eh, todas las, eh, digamos, plantas de haciendas de beneficio, de alguna manera, se ubican dentro de un contexto muy importante a nivel económico, es decir, este eh, prácticamente eh, tal como lo comentó usted, de 1455 a 1906, eh, la producción, digamos, eh, minera, eh, utilizaba técnicas de patio con generación de mercurio y salmuera, que duró, eh, pues, digamos, aproximadamente más de 450 años a nivel mundial. Y obviamente la importancia económica y de historia económica en Guanajuato se manifiesta en que en Guanajuato existen los jales más antiguos de América y obviamente están localizados eh, dentro de las haciendas, ¿no? Y ya de 1906 eh, se lleva a cabo el proceso de cianuración en la planta de beneficio de Loreto por una compañía americana. Yo tuve ahí una imprecisión con los ingleses porque después de la administración inglesa entraron los americanos a Real del Monte y Pachuca y utilizaban obviamente esta técnica de explotación minera en México. Fue la primera vez que se utilizó, ¿no? Que esto, pues obviamente, como usted sabe, consiste en combinar el agua con cianuro, con técnicas de explotación de oro y plata, y separar el oro de la plata, ¿no? Y eh, otra reflexión o conclusión que yo saco es que las plantas de beneficio que operaban en aquel tiempo eran pastita, con capacidad de 350 toneladas diarias, bustos, con planta de cianuración en la Hacienda de Flores, la comercial mexicana, y que sacaba aproximadamente 750 toneladas al día. Y eh, de Guanajuato, Development tenía aproximadamente cinco eh, plantas eh, de cianuración en explotación. Y ya eh, concluyo con la primera intervención que tuve, que en la década de los 40 y 50, durante la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero eh, Bobby Ramsen inicia la recuperación eh, del cianuro en el río eh, Guanajuato, perdón, del mercurio en el río Guanajuato. Eh, una anécdota importante, no sé si se dio en Guanajuato, pero en las técnicas de, eh, digamos, de fundición, normalmente todos los trabajadores entraban y salían encuerados. <risa> Sí. Eh, no sé si en Guanajuato se daba, pero yo recuerdo eh, en, en Pachuca Hidalgo que de alguna manera los, los ingleses empezaron a utilizar un sistema de revisión precisamente para los lupos inteligentes, ¿no? Y obviamente la importancia económica es, es significativa, no nomás para Guanajuato, para el país, ¿no? O sea, la, con toda la generación de riqueza que se dio en el tiempo y en la, en la época de la colonia, ¿no? Tan es así que, bueno, siquiera tenemos agradecimientos en las principales eh, eh, iglesias españolas, la del Carmen y la este, la eh, y la otra en Sevilla, en donde se manifiesta que efectivamente toda la construcción eh, eh, se debió fundamentalmente a los jales, perdón, a los jales, a las minas de, de la Valenciana y de Guanajuato, ¿no? Es correcto. Sí, eh, eh, normalmente a mí me critican porque yo eh, <risa> normalmente digo las cosas, pero doy la solución a la crítica. Eh, eso es una evolución eh, que, fa, que pasa de lo dogmático a lo este, aferrado ideológicamente, ¿no? <risa> no, yo, yo creo que en este punto dije, o sea, la, la, la idea y, y, el, y el tratamiento que se le da a la idea, yo creo que es lo que nos hace aportarnos. Yo, yo en este punto de la riqueza de Guanajuato me tengo que tranquilizar mucho, porque a mí me emociona mucho pensar que estamos en uno de los lugares donde se concentró y donde se ha trabajado muchísimo. Y, y realmente ahorita pasamos y como si no, no lo conocemos, pero estamos en un lugar de muy, muy, muy fuerte carga, ¿cómo lo puedo decir? Carga histórica que no conocemos. Y tenemos aquí como el SAT, el que no conozcas el lugar no exime de que allí esté la, la potencial. Yo, por ejemplo, soy mucho caminar por la panorámica y, por ejemplo, ves un tiro, te vas a las fuentes vas a revisarlo y, por ejemplo, dices, ándale, aquí estuvo Maximiliano. Aquí, en este tiro, vino a visitar a Maximiliano, dices, en la torre, o sea, qué lugar, ¿no? Y el problema es que nosotros somos una generación que ya tiene esa chance de leer, pero las, los textos fuentes son los de Monroe, los de Antuna, los de López, y ya nadie los tiene, nadie los ve y te, ahí te lo está diciendo todo, o te permite al menos inferir aspectos entonces nosotros, bueno, los que tenemos chance de divulgar entre los chavos, sí también tenemos que decirlo eso, utiliza la herramienta y revisa, porque en estos lugares hay historia, y en el caso de nosotros en minas, eh, en, en donde hubo producción, significa que hubo potencial y que puede volver a verlo. O sea, nosotros desde un punto de vista económico, dices, aquí produjeron, dejaron de producir, ¿por qué? Y tenemos que volver a estudiar geológica y, men, y de manera de minero, y decir a ver qué potencial hubo. O sea, es, es lo primero que te, que te venden. Entonces, eh, es bien interesante. O sea, a mí en la tesis fue ese punto de vista que yo empecé a leer muchas cosas y no lo podía meter en términos numéricos. ¿Dónde está? ¿Cuánto producía? No me he metido, por ejemplo, a lo que es algo como lo que hace la doctora Marina, que es de quién era, las relaciones históricas entre sus dueños. Ese es otro tipo de datos que también sería muy padre de abundar. Pero no, ya nos hayan. Pero sí tenemos, o sea, Guanajuato, No hay lugar, y aquí sí, yo más bien no lo quiero expresar como un dogma, yo, en mi consideración, creo que no hay otro lugar, excepto quizá la Ciudad de México en todo el país, que tenga una carga histórica tan fuerte como Guanajuato. O sea, de ese nivel, el problema es que nosotros la hemos estudiado mucho menos. Pero hay que situarlo en el contexto. Ese es el punto. El último paso, ahora sí, son cuatro slides muy rápidos. En 1565, esto era Guanajuato. Las cuatro fuertes que nos dice la literatura, que también está discutible. Santiago, de Santa Fe. En 1843, según la reconstrucción que hacemos de marmolejo, la misma que sirvió para las haciendas, esto en rojo sería lo que serían las manchas urbanas cercanas a Guanajuato, Guanajuato con las partes de minas. Aquí, por ejemplo, van a notar que en la parte donde está Rayas estaba mucho más concurrido cuando la comparemos con la actualidad lo que comentábamos. O sea, la mancha desaparece, lo que habíamos visto, ahí vamos viendo que ya no hay. Esto es 1976, Guanajuato mis hermanos mayores artesanos estuvieron en Guanajuato y la pregunta ustedes la van a contestar súper rápido cuánto ha crecido Guanajuato de 1976 1980 para acá y dices pues es el doble el triple total aquí viene ahí lo ves con la mancha entonces eh, el propósito era justamente para mí fue la tesis fue para responderme a mí muchas cosas que yo desconocía de Guanajuato y la tesis me dio la excusa para dedicarle el tiempo sin embargo, yo la tesis la presenté finales del 2017, pues sí, no, 2019, perdón, no hace dos años. Entonces, realmente no le he metido mucha mano desde entonces. Me he enfocado a otras partes del de sector minero, pero este es un trabajo que, que tenemos que seguir actualizando, que se tiene que trabajar, que hay que fotografiar, documentar. O sea, yo recuperé mucha información, pero afortunadamente he visto otras tesis fuertes de cianuración y de otras que se están generando, pero tenemos que, conjun yo digo que tenemos que conjuntar y, y volver a armar un todo para ver hacia dónde va Guanajuato. O sea, eh, está bien interesante y yo agradezco mucho el foro, mucho, mucho el foro, porque es la primera vez que presento en áreas, digamos, no tan especializadas de dos, tres personas en la academia. Muchísimas gracias y pues cualquier pregunta, cualquier duda, sus órdenes. No, pues muchas Oye. gracias, Inge. Realmente ilustra todo esto, y aún los que decimos que conocemos Guanajuato, pues sabemos que realmente no lo conocemos. Pero aquí lo importante es la divulgación y que el conocimiento del que sabe pues nos ayude a comprender lo que es la ciudad de Guanajuato. Porque cuando empezamos este tema y Memo y Liceo me dijo, hay que hablar de Guanajuato en, en, en nuestro desayuno, en nuestra plática semanal. Yo le decía, pues sí, pero ¿por dónde lo agarramos? Porque son muchas aristas las que tiene Guanajuato, no es hablar nada más de un tema. ¿no? Sí. Y traemos el, eh, todo esto que hemos estado hablando y tenemos toda la época de la revolución y de la independencia. Y, uf, es demasiada historia la que tenemos o sea, aquí en Guanajuato, pero esto va armando ese rompecabezas. Y que bueno, para nosotros como miembros del observatorio nos sirve muchísimo para entender lo que no, lo que no entendíamos nos motiva a seguir investigando y la gente que nos sigue en el programa, bueno, también este les ayuda y les esclarece mucho lo que, lo que es Guanajuato y que yo pienso que les empieza a mover un poquito la inquietud de entender por qué Guanajuato ha trascendido desde, desde tantos siglos atrás. Y va para adelante, ¿no? Va para el futuro, definitivamente, ¿no? Y que nos motiva sobre todo a la conservación de lo que tenemos, Ingeniero. Yo te agradezco mucho la plática, me ayudó me ayudó bastante, bastante. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, María Dolores Montenegro está muy inquieta por hacer un señalamiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. ¿Sí, verdad? Sí, va bueno, pues antes que nada, eh, a todos mis compañeros, muy buenas tardes, a la gente que nos sigue en Facebook Live. Y más que nada, un, un agradecimiento, un agradecimiento y una felicitación al ingeniero Francisco Pérez Gracias. Pérez. Una plática, realmente ya lo mencionó el arquitecto Ángel Arcos, una plática muy interesante, pero sobre todo, eh, de cómo se dio, o sea, de conocer cómo se dio el asentamiento humano en nuestra ciudad. Y considero una información, eh, más que información, una educación. Ya lo, también lo vuelvo a reiterar, ya lo comentó este, el arquitecto Arcos, los que vivimos y nacimos aquí en Guanajuato, a veces desconocemos muchas cosas, y yo que también no estoy muy metida en lo que es, la minería, yo soy licenciada en educación preescolar jubilada, y pues realmente deberíamos todos los guanajuatenses conocer toda esta información, aunque sea pinceladas, para poder nosotros saber de dónde surge nuestra bella ciudad. Sí, y yo creo que es importante que pues varios varios de las de los ciudadanos y de las personas que estamos aquí en, en Guanajuato, no, no forzosamente que hayamos nacido, como yo en mi caso, eh, aquí en la ciudad, sino gente que ya ha venido y que ha estado muchos años, que conozca la historia y que darla a conocer a, otra, a otros ciudadanos, a otras ciudades, este, y, y, y inclusive países que no es, no nada más México. Eh, yo quiero, más que, este, aparte de la felicitación, quiero dar una sugerencia a quien corresponda, yo creo que en especial a los dirigentes de los partidos eh, municipales, electe, este, partidos políticos municipales, que al momento de elegir a sus candidatos, ¿sí? a, a presidencia municipal, tengan por lo menos la más esencial de esta información y de cómo surge nuestra ciudad. Y a lo mejor decirle al IE que sea un requisito, ¿sí? que sea un requisito, que conozcan parte de cómo surge nuestra ciudad. O sea, que lo manejen como un requisito que de los... los... Porque hay gente que realmente este, no conoce, piensa que Guanajuato son las momias. ¿sí? Y no son las momias, es los callejones y sus tradiciones. Sí, pero ¿cómo surge? Es, Guanajuato es minero y de ahí surgió, y esa es la importancia de estas pláticas y de estas charlas tan interesantes, sobre todo con gente experta como usted, eh, ingeniero, y yo creo que sí sería in, eh, importante que eh, si no se puede hacer como requisito, por lo menos que los que están ya como, este presidentes municipales o, o que ya hayan este, contendido o que vayan a contender, tengan una asesoría por gente como usted, experta, y que tengan este conocimiento. Eh, Esa era mi, mi, más que nada, mi felicitación y alguna sugerencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Queda, pendiente. Esparza, ¿alguna, ¿algún comentario? y sí, mira, este... Eh, realmente, pues una, una felicitación para cumplir con el protocolo de decencia y buenas costumbres de, de Carreño, aunque sea venezolano, no importa. Eh, de aquí sale eh, eh, una serie de ideas, sobre todo para la parte turística. Eh, yo nunca, no he visto eh, guías de turistas o fomento eh, por parte de los eh, entes dedicados al turismo en el municipio y en el estado de tratar de hacer una propia ruta de, de haciendas, ¿no? O sea, definir o, o llevar a los turistas a un propio recorrido de haciendas, ¿no? Eso pues es un valor agregado importante, pero se requiere que obviamente quien direccione, oriente, eh, informe a, a la gente turiste, eh, turística tenga un cierto soporte de información, al igual que los funcionarios, ¿no? Como señalaba eh, muy atinadamente eh, María Dolores Montenegro. Y bueno, yo finalmente, pues, este, reiterarle un agradecimiento, a mí me apasiona mucho el tema, desde mi bisabuelo somos de familia minera, este, y pues, bueno, de los materiales y las colecciones de minas y ejemplares, pues, ha sido parte de nuestra historia familiar. Y de alguna manera pues se ve que, que el tema, eh, la precisión, la investigación, la metodología, es, es muy adecuada, ¿no? Muy, muy adecuada para entender un problema tan complejo eh, e históricamente difícil de sintetizar, ¿no? Pues muchas felicidades, ingeniero. Y obviamente este, yo soy economista, pero decidí estudiar economía precisamente trabajando en una planta de beneficio porque me di cuenta que estar midiendo eh, los materiales eh, y cantidades de cianuro no era tan, tan importante cuando vi que el director general era un economista, ¿no? Ahí tomé yo la decisión. Sí, sí, sí. sí no, no, muchas gracias, Inge Esparza, sí. Pues es que es más metalurgista de espíritu, por lo que veo. <risa> más dinero, ¿no? Oye, claro. pues muchas gracias, ingeniero. Realmente, primero, es una muy bella tesis. Gracias. este Deja una gran claridad sobre, sobre la arqueología de la ciudad y sobre la construcción de la ciudad, cómo se ha desarrollado Guanajuato. Es increíble que tengamos un museo de momias y no tengamos un museo de la ciudad, porque Cierto. Es, es tremendo que teniendo toda esta cantidad de, de información, porque esta solamente es una parte, pero hay mucha información, hay muchos historiadores que han trabajado diferentes aspectos de, de este conglomerado urbano, eh, de plato roto, que es una verdadera sí. cuestión mágica de cómo, de cómo eh, fue asentada la ciudad, eh, que, no, que no se tenga una forma visible de presentar, no solamente a los turistas, sino a los habitantes de la ciudad, eh, dónde viven, este, cómo se formó la ciudad, eh, ¿Cuáles fueron los momentos eh, trágicos de la ciudad y cuáles fueron los, los, los momentos de auge de, de, de, de esta comunidad? ¿no? Eh, y aparte, pues que es una comunidad que es patrimonio de la humanidad, na, nada más y nada menos, de tal manera que, que, que esto requeriría tener un buen museo de la ciudad con recreaciones de cómo fue en los diferentes momentos. Eh, gran parte de esta información de minas, la interrelación de minas y haciendas de beneficio y sobre todo de los habitantes, cómo vivían, en dónde vivían. Eh, hay momentos muy trágicos de la ciudad donde se veía que era una aglomeración y era un desorden verdaderamente brutal. Este, está la carta consolatoria del, del cura de la ciudad allá a finales del siglo XVIII. Este, este y porque, bueno, pues entre tantos animales, entre tanto, to, tanto desperdicio de las haciendas, el azogue al río, etcétera, etcétera, esto era verdaderamente un desorden monumental, ¿no? Eh, pero detrás de todo eso, pues el gran auge minero, la plata por todos lados, el quinto real, pues para el rey, pero pues todo lo demás, este de alguna manera se quedaba con aquellos venturosos gambusinos que le atinaban a las, a las vetas, ¿no? <risa> eh, y así tenemos el, el caso de, de, de las diferentes <risa> familias pudientísimas de Guanajuato, ¿no? Eh, nada más llamo la atención, estaba revisando anoche precisamente un librito que me encontré ahí en mi colección, que es el, el, el, el de. Don Ramón Alcázar. Ah, claro. Sí, que, sí. Digo, hay que hablar de, de, de Ramón Alcázar y, y la parte de las élites del, prof, del porfirismo. Es un libro de César Federico Macías, donde también se estructura y se ve cómo, cómo, cómo se estructura la, el capital eh, increíble de, de, de don Ramón Alcázar en esas épocas entre la banca, con la creación del Banco de Guanajuato pero también la formación de los grupos mineros y los consorcios mineros que de alguna manera quisieron resistir en algún momento eh, pues la, la, la, la llegada de, de, de los capitales norteamericanos ¿no? y que finalmente sucumbieron frente a ellos. Pero pues eh, todo esto pues, son temas a tratar, no, no, no dejaremos de, de estarlo haciendo. Fue realmente deliciosa esta plática. La vamos a tener eh, puesta en nuestro portal para que la gente los vea. Ha habido problemas en la transmisión, pero este va a estar ahí y seguramente mucha gente interesada en estos temas eh, va a visualizar este video de esta presentación del día de hoy. No de veras. Le agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo, ingeniero, es. esta, esta interesante ah, presentación. Y de esta manera le damos las gracias a la, la gente de Guanajuato y de otras latitudes que nos ves semana a semana. Le agradecemos su atención y también despedimos la transmisión en vivo. Nos quedamos aquí todavía un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias.